Buenas noches, José. Expendable 24. Buenas noches, expendable. Gracias a Rubén también. Bienvenido allá en YouNow, Rubén. Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo están? Vamos iniciando esta transmisión eh, para las diferentes redes sociales. Vamos a dejar que entren las personas poco a poco. José, un saludo para Nogales Sonora, bienvenido hermano, gracias por estar aquí en TikTok, en esta transmisión paranormal, las noches paranormales aquí en TikTok, en YouNow, en Facebook, en YouTube también. Bárbara Méndez, saludos, ¿cómo estás Bárbara? Bienvenida, buenas noches. Vamos a hacer la, la camarita más para acá, ahí, ahí está perfecto, creo que ahí se ve muy bien. Muy bien, Cristian Vargas, bienvenido allá en Facebook. Gracias a toda la gente que está entrando en Facebook, apóyeme con sus estrellitas, gente de Facebook. Píquenle en el donde dice estrellitas, píquenle en las estrellitas, por favor, échenme la mano con las estrellitas, gracias por el apoyo a Café de Medianoche, a Alfonso Humán, también, a Predicador Expositivo, a Mau Acosta. Claudia, ¿cómo estás, Claudia? Bienvenida aquí en TikTok, buenas noches. Hoy, qué invitado tema tratarás, dice Rick Bogart. Rick Bogart. Hoy no tenemos invitado, bueno, sí va a estar con nosotros Melissa, eh, así que ella va a llegar un poquito más noche y vamos a, a hablar de temas paranormales que vayan surgiendo, seguramente ya me han mandado al correo y WhatsApp, así que vamos a revisar, o si no, también vamos a revisar en eh, TikToks, ya que sigo diversas cuentas paranormales y de ese tipo de misterios en TikTok, y hay unos que... Eh, estaría bien analizarlos, ¿no? Porque hay mucho charlatán en TikTok y hay mucha gente también que se dedica a los fenómenos paranormales, a, a transmitirlos, a compartirlos. Eso está bien. Compartir las historias paranormales de la ufología, de la criptozoología, eso está bien. Está mal cuando de verdad dicen tonterías o cuando... Eh... Hacen creer a la gente que algo es verdadero. Eh. Ahí es cuando está mal. Un saludo para Ana, para Benja y sus hijos, Josué y Cris. El tren suena muy fuerte. Abrazo para Ana, para Benja y sus hijos, Josué y Cris. Saludotes. Hola, ¿cómo estás, Dianita? Bienvenida, buenas noches. ¿Qué pasó en Sokaer si es real? Estamos en vivo y en directo. Eh, son mis primeros stream en, en eh, Twitch. Así que bienvenido a, este, a esta transmisión en Twitch. Es una transmisión paranormal Enzo KR. Bienvenido. La Carla Panini Peludona. ¿Qué tal? Buenas noches, Oxlack, Morfo Kiri. Bienvenido, Morfo. Javier Mora, bienvenido. Gracias, a Guillermo, también que está viendo. Y Lobito, también, bienvenidos allá en YouNow. Eh, tengo buenas noticias de invitados, gente. Ya, ya están todos como para que dé la, la información, para que dé estas exclusivas. Ya sea durante, a lo largo de la transmisión, les voy a dar tres exclusivas. Tres exclusivas de tres invitados que vamos a tener aquí en las noches de, de paranormal. Y voy a decir al primer invitado que mañana se supone que debería de estar... Pero me acaba de mandar un mensaje que no va a poder mañana, no sé. Yo sí lo sigo poniendo para mañana y si no es mañana, se, será como para el viernes o para el sábado. Pero pues el cubo dice que sí, que sí va a estar con nosotros en una transmisión, hablándonos de las exploraciones paranormales. Entonces, si mañana no está el cubo, tendremos a otro invitado seguramente, que más adelante durante la transmisión les voy a dar... Estas, estas otras dos personas que son muy interesantes y que seguramente vamos a tener muy buenas entrevistas así que la primera persona que está invitada ya sea mañana o ya sea el viernes será el cubo que nos va a hablar sobre las exploraciones paranormales, pero mañana el día de hoy nos va a acompañar Melisa dice que ya quiere estar de regreso así que Melisa va a estar por aquí gracias Ariel 9280 que dice que Qué bueno que esté en Twitch, bienvenido Ariel bienvenido a estas transmisiones estoy empezando a hacer las transmisiones en Twitch también así que bienvenidos a toda la gente que está llegando de Twitch un abrazo a la gente de YouNow un abrazo a la gente de TikTok como Ivonne también bienvenida y Juan Antonio dice Oxlack ojalá le hace esto Mili no es una chica fresa a pesar de que su apariencia dice otra cosa, lo digo por los temas que toca, una fresa jamás tocaría esos temas, son superficiales Juan bueno, Antonio Ochoa dice que Melisa no puede ser una chica fresa, el día de hoy la vamos a tener aquí, así que le vamos a poder preguntar si es una chica fresa o, o no, o por qué le gustan estas, estos temas paranormales. En realidad a lo mejor hoy manejamos a, a Melisa como una invitada, a lo mejor hoy la manejamos como invitada y no como colaboradora. Aniel Max nos mandó 20 pesotes, bienvenido, gracias mi Aniel Max, gracias por apoyarlos con el super chat de esta noche, el primero de esta noche, gracias. Écheme la mano, écheme la mano con los super chats, gente, y con las estrellitas allá en Facebook. Gracias, buenas noches a Randy Beman, a, a Dianita también. O, Ox, ¿qué opinas del conflicto de Rusia? Dice Javier Padua. Sobre el conflicto de Rusia, no creo que pueda opinar mucho. En realidad, eh, saben que esos países siempre están en conflicto. Bueno, por allá, entre esos países asiáticos, siempre hay conflictos por allá. Así que eh, no hay mucho que opinar en realidad. Eh, son cosas que están fuera de nuestras manos, que son cosas eh, diplomáticas. Bueno, más bien no diplomáticas, sino son, son cosas... De, de gobiernos entre gobiernos y que nosotros no tenemos nada que opinar son son sus negocios son negocios que, que tienen y obviamente eh, defienden lo suyo dice escletón kira que si ya estudié la quiromancia para mandar la foto de la mano eh, ya tengo un libro ya compré un libro se los voy a enseñar ahora mismo a ver vamos por el libro Les prometí que les iba a leer la mano cuanto, en cuanto supiera o recordara más, porque yo ya sabía leer un poco la mano, pero hace como 20 años. Entonces, pues, pues voy a regresar a aprender la quiromancia para que les puedan leer la mano. Y vean, acabo de comprar un librito. Entonces ya tengo para aprender otra vez y poderles leer mejor la mano. Fíjense que aquí en, en lo de la leer la mano... Eh, no son la, la gente que lee la mano y lo recomienda el libro y lo he leído en otras partes no son muy atrevidos a la hora de decirles su futuro el leer la mano eh, lo hacen de una forma muy superficial y eso a mí no me gusta a mí sí me gusta decirles cosas como hey, vas a tener un trabajo nuevo y te va a suceder esto a mí como que sí me gusta decir eso. Aquí recomiendan que no, más bien es superficial. De tú eres una persona que te enojas y te molestan. Eres una persona que eso a mí no me gusta. Me gusta que diga lo que va a suceder en el futuro tal cual. Y creo que yo sí lo digo mejor, ¿eh? Yo sí ando diciendo qué les va a suceder. Gracias. Javiercito Martínez, un abrazo. Denme un segundo, regreso tantito, espérenme. Thank <laughs> you. ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración, bro? Dice el Doc, coleccionista. En eh, una colaboración... Uh, creo que me gustaría hacer una colaboración con Luisito Comunica para ir a, a visitar un lugar interesante. Me gustaría con Luisito Comunica, obviamente con Dross. Me gustaría tener una colaboración, claro. Creo que ellos dos son los que me llamaría más tener una, una colaboración pero claro que me gustaría tener colaboraciones con muchos otros youtubers eh, yo soy amigo de todos, mientras sean chidos, yo soy chido con, con todos así que no, no importa que Luisito y Dro sean youtubers gigantescos, también eh, me gustaría tener colaboraciones con youtubers pequeños, porque todos tienen su su lado bueno, ¿no? y entonces no, no discrimino, ¿no? tengan muchos suscriptores tengan pocos Claro que me gustaría colaborar con gente así. Un saludo desde Mazatlán, no me pierdo tus transmisiones, dice Ramón. Gracias, Ramón. Gracias por 50 pesos, Ramón. Bienvenido. Saludos, Evelyn. Hola, ¿cómo estás? Eduardo Hernández Cosme. Eh, Didier dice: Evelyn, qué guapa tu foto. Tranquilo, Didier, tranquilo. A ver, es nuevo por aquí, Didier, y ya andando. Este echándole flores a Evelyn tranquilo, Didier, tranquilo. Lupita Yáñez, buenas noches, un abrazo el Pran, a uh, Emanuel Auditore también, Kevin Basurto, bravo, saludos, hola Oxlack, buenas noches, saludos, hoy un video de TikTok muy turbio. Hay cosas en TikTok, yo creo que vamos a revisar algunos videos de TikTok, porque me encuentro cada cosa en TikTok que me gustaría compartírselas. Eh, y... Y a veces se me va, ¿no? No puedo estar siempre... Eh, tener aquí el, el TikTok a la mano. ¡Ay, maldita cosa congestionada de la nariz! No puedo con esta nariz congestionada. Pero no sé qué, por qué me pasa. Estoy bien durante todo el día y a la hora de la transmisión... No sé qué pasa, pero se me congestiona mucho la nariz. Mucho, mucho tengo el tabique desviado también deben de saber que necesito una operación de nariz porque de, solamente puedo respirar de un lado y el otro lado como tengo el tabique desviado eh, puedo eh, respiro muy poquito de hecho yo nada más puedo dormir de un solo lado volteando hacia el lado izquierdo no puedo dormir del lado derecho nada más del lado izquierdo entonces me es muy difícil poder respirar y yo creo que fue porque una vez me, me dieron un, un golpe y me han de ver este desviado el tabique, pero pensé que no me había pasado nada, pero sí, yo creo que fue del golpe que me dieron una vez. Como cuando tenía, no sé cuántos años tenía, fui a un antro y este, había, fueron mis primos que no tengo muchos primos, ¿verdad? Pero fueron mis primos. Y luego, yo creo que ellos se metieron en problemas porque cuando vi ya lo estaban agarrando a golpes, los de seguridad. Entonces yo me metí a separarlos y a los de seguridad, uno de seguridad me dio un, un super golpe en, en el rostro que me, que me desmayó por unos segundos. Y pues ni modo de lugar, por meterme a separar, terminé golpeado, y me, me dio mucha risa esa vez, porque como a mí nunca me habían pegado, sentí muy chistoso que alguien me pegara, y me dio risa, no sé si a lo mejor fueron de nervios también, pero me dio risa cuando ya estaba en el suelo y me estaban pateando, en lugar de, de quejarme, me estaba, me estaba riendo, y no, no, el golpe fue duro, pero no, este, no sentí, no sentí feo, no sentí peligro. Pero yo creo que ahí me desviaron el tabique y siempre tengo problemas para respirar. <ríe> Hola Oxlack, me encantan tus transmisiones. ¿Podrías mandarle un saludo a Fernando, a mi hijo? Claro que sí, Fernando, un abracito, bienvenido, buenas noches. Marisol Fernández, un abrazo. Ariel también, que nos ve desde Twitch. De miedo, saludos, el buen Jorge Moreno, un abrazo, jaja, eres masoquista, o que te gusta el dolor. No creo que me guste el dolor, mi hermano, pero debo decirles que, que me gustan las inyecciones, por ejemplo. Soy muy fan de las inyecciones, ya se los había dicho. Me gusta mucho que cuando me enfermo, que me inyecten. Pero me gusta que las inyecciones duelan. Si no, si no me duele, no, no, no, como que no tengo esa sensación de bienestar. Entonces me gusta mucho que me, que me duelan. Una vez tuve que, tuve como una fiebre reumática, una enfermedad de esas que me daba unas calenturas súper, súper fuertes. Entonces cada 20 días en el hospital me inyectaban. Y recuerdo que esas inyecciones, esas sí estaban durísimas de la inyección me, me dejaban cojo por unas horas, entonces esas sí, sí eran inyecciones demasiado fuertes, es así sentía miedo porque cuando me inyectaban, me, el, el, toda la pierna me la adormecían y entonces del dolor, entonces sí estaban muy fuertes esas inyecciones, pero recibí como durante medio año, recibí inyecciones en el hospital. con sea, una sugerencia para tu nariz aprieta con tus dedos hasta que corte la respiración por aproximadamente un minuto luego retira los dedos y retiras un le y sentirás un leve alivio dice javiencito martimos a ver me da miedo hacerme la la cirugía porque eh, no puedo respirar bien tengo problemas para respirar y entonces si me tapa la nariz pues es terrible no no sé me desesperaría no poder respirar pero bueno, vamos a iniciar ya con todos y mis achaques. Las inyecciones pero de heroína, dice Shader. No, esas inyecciones de heroína, esas cosas de, de drogas, no, jamás me han gustado gente. No me gusta nada que sea droga, nada de eso. Jamás. Solo el alcohol y eso ya tampoco, ya tampoco el alcohol. Eh, saludos, soy de El Salvador. Vamos a ver cosas entonces que tenemos una llamada telefónica. A ver. ¿Tenemos una llamada telefónica a producción? Oh, oh, me... Me, me quedé... Eh, me... Oh, oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, ya estoy de regreso. Tengo una llamada telefónica, vamos a contestar a ver quién es. Vamos a iniciar este programa de eh, fenómenos paranormales. Buenas noches, ¿quién habla? Hola, Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Isabela Isabela, buenas noches Isabela ¿Cómo? ¿De dónde me hablas Isabela? Buenas noches Honduras De Honduras, Isabela ¿Y hoy nos quieres, ¿nos quieres platicar algo paranormal? Eh, yo no, mi hermano A ver Isabela pues pásame a tu hermana y que nos platique en la historia. Ok, yo me y, y todo. Pues yo. Hola. Hola, ¿eres Isabela? No, soy el hermano de Isabela. Ah, ¿cómo te llamas? John. Ah, el hermano de Isabela, ¿te llamas John? Sí. Muy bien, John, ¿cuántos años tienes? Nueve. John, bienvenido, buenas noches. ¿Nos quieres platicar una historia? Sí. Cuéntanos, John. Pues como la casa de mi abuela es muy vieja, pues, eh, eh, pues un día yo estaba durmiendo, entonces luego escuché un ruido y luego como ahí dormía mi tía también también se despertó solo mi tía ahí pero luego nos volvimos a dormir entonces entonces escuchamos otra vez ruido entonces nos levantamos a ver entonces entonces no fue nada y luego y luego en la madrugada otra vez entonces entonces nos levantamos y, y, y, y, y vemos un sueño sin cabeza. ¿Vieron un qué? ¿Vieron un qué? Vieron un caballo. ¿Un caballo o, sin o cabeza? Un caballo. ¿Un caballo sin cabeza? No un hombre sin cabeza montado en un caballo un hombre sin cabeza <risa> un hombre sin cabeza montado en un caballo y qué estaba haciendo el hombre sin cabeza ahí para nada más y dice mi abuela que era una sombra pero no sé una sombra y se espantaron mucho sí eso fue en casa de tu abuela sí ¿Y pudieron dormir esa noche después? No. Ok. ¿Y alguien más lo vio? Más o menos. ¿Alguien más vio a ese hombre sin cabeza? Mi <ríe> ¿Tu mamá? Sí, mi mamá. ¿Y qué dijo tu mamá? Pues ella, cuando estaba más chiquita, nos dijo que ella ya había visto eso. Ok. Sí, pues, no le creemos mucho. Ok, pero tú sí lo viste. Sí, sí. porque salimos a ver, o sea, abrimos medio el portón. Salieron y se veía el hombre sin cabeza. ¿Y qué hizo el hombre sin cabeza? ¿Se fue? ¿Se espantó? ¿Desapareció? Se quedó parado esperamos como unos cinco minutos por ahí, y, y pues, vimos eso, eh, y vimos eso, y vimos como que, vimos la sombra, pero como que de, fue como un pequeño los y ya no estaba así, fue algo así. Ok, ok, ¿también tu hermanita lo vio? Sí. Ok. ¿Qué pasó después? ¿Ya no volvieron a ver a ese hombre fantasma? No, no, pero eh, como nosotros no vivimos ahí, mi eh, eh, abuela y un primo que tengo dijo que lo volvieron a ver, pero solo ese sí no fue tanto, porque solo fue como que escucharon y pues salieron al portón a ver si era alguien o algo. Pues dicen que lo vieron, pero que ellos eh, se tranquilizaron así, no estuvieron alterados y pues en, en si se asustaron pues tuvieron que dormir todos en el cuarto más grande que tuvieron miedo todos se durmieron en el cuarto porque tuvieron miedo muy bien esto sucedió en honduras verdad hola hola hola isabela sí muy bien, Isabela. Quería preguntarte que yo ahora puedo contar una historia. Claro que sí, Isabela. Cuéntamela. Es, es cortita porque mi mami no me contó mucho, pero me la voy a contar. Sí. Ella, eh, yo estaba ahí, y esas cosas. Pues, sí. Bueno, ella, eh, estábamos durmiendo en el cuarto de un primo. Sí. Entonces, como. Eh, la casa de mi abuela es bien abierta, pues en eh, eh, el cuarto que estábamos durmiendo, tenía una ventana, que abría la cortina y ya se mira el corredor y el Bueno, entonces mi mami escuchó como sapos, así, crocs. Crocs, crocs. Escuchó así. ¿Cómo le lo hacían los sapos? Así, como que suenan y se iba del a ver hazle baño, de tú a de ver, hazle. Eso, del baño hacia la cocina se le y se iba y pues mi mami eh, llamó a mi a mi, primo, a mi primo que en ese entonces él dormía en otro cuarto sí. entonces lo llamó y dijo eh, que se fuera, que fuera valiente y que se que saliera al, al patio, entonces él dijo, no tía, tengo miedo, entonces mi mami le dijo que se apure, que saliera, y él se tomó de valor, pues abrió una linterna y se fue, entonces llegó ahí, y pues de, ahí les juntos, así en obviamente camas diferentes, que mi mamá está durmiendo conmigo y mi hermano. Sí. Entonces, esto, y a mi tía, la tía, en, estaba durmiendo en el mismo cuarto y le intenta la puerta. Hacía la, la, la puerta para que pudieran abrir. Ok, pero ¿qué eran esos crocs? ¿Es, eran ranas o qué era? ¿Un fantasma? ¿Qué sí. era? ¿Eran ranas? No sé. ¿Eran ranas? ¿Eran ranas o eran fantasmas? No ¿Eran ranas o eran fantasmas? No, no era, era un fantasma porque mi mami dijo que eran crocs, porque no creo que hayan sido ra ranas, porque nosotros ya hemos visto ranas, y pues así no suenan las ranas como mi mami escuchó. ajá, ah, ok, no eran ranas, era como, como un fantasma, que hacía como unas ranas. Pues yo creo que un no creo que hayan sido ranas, porque eh, ahí en la casa, ahí donde viven, han asustado un montón de gris tíos, la han intentado abrir la puerta y todo eso, a mi abuela también, y pues eso. Ok, entonces ya hay otras historias, ranas. otras historias paranormales en esa casa, porque es muy antigua. Sí, es muy antigua. ¿Y a tu abuelita no no le da miedo? A mi abuela. Es que mi abuela vive ahí desde hace tiempo. Ok, pero a ella ya Entonces, no le... El, a ella no la... Muy bien. Ella, no... el muy bien, Isabela. ¿Con quién estás viendo la transmisión? Con mi hermano, ¿No? mi hermana Valeria y yo, le quiero mandar un saludo para tu hermana Natalia, que está enojada conmigo. ¿Está enojada tu hermana Natalia contigo por qué? Que me perdone. Ah, que te perdone, perdona la Natalia, ya perdona Isabela. Muy bien Isabela, pues te agradezco que nos hayas llamado esta eh, noche, la primera historia que nos cuentan. Qué bueno que estás con tu, junto a tus hermanos, te mandamos un abrazote hasta Honduras. Bye. Bye. Feliz noche, feliz, feliz noche. Bye, John. Bye, Natalia. Bye, Isabela. Mi hermana cama. Diana. Bye. Bye. Pues ahí están estos niños desde Honduras. No sabíamos que teníamos público infantil, público tan pequeñito. Eso me hace que esta noche modere mi lenguaje. Esta noche no va a haber cosas que hablen de, de cosas de adultos, tampoco va a haber groserías, tampoco va a haber sustos ni hablar de asesinos seriales, ni cosas tenebrosas, ni, ni cosas feas, porque como tenemos público infantil, obviamente vamos a cuidar a los niños y entonces esta noche vamos a comportarnos, nada de decir groserías ni cosas perturbadoras, ni cosas eh, ni cosas que, que vayan a afectar a los niños. Saludos, Ortiz, ¿para cuándo? ¿No, nuevo libro de criptozoología. Ya debería, Ortiz, ya debería de hacer el nuevo eh, eh, libro de criptozoología, ¿No, nuevo libro, ya debería de sacarlo. Es que todavía no es como por la pandemia, no hay todavía eh, eventos, todavía no hay muchos eventos, entonces apenas me comiencen a invitar nuevamente a eventos, pues es donde puedo llevar la mercancía y es donde podemos llevar ya nuevos libros de criptozoología. Melisa dice que ya está en camino, si sí habrá groserías porque ya casi llego, ya casi llega Melisa, dice que está escuchando la transmisión y que ya viene en camino esta noche, Melisa si sí nos va a acompañar, eh, le mandamos un abrazo a FACPZ75, a Ortiz Power también, Corazoncitos, Andy Picara, Andy Picara, un abrazo también a Carlotina Martínez, gracias a Andy Pícara por esos dos likes y a Javier Mora por 113 likes allá en YouNow. Gracias, chicos, por apoyarme con sus likes, apóyenme con sus likes en YouNow, en TikTok también. Y bueno, vamos, vamos a seguir con los temas paranormales porque tenemos cosas interesantes para ver el día de hoy. Saludos desde Costa Rica, un abrazo para Kenneth Hidalgo. A y 666 les recuerdo que durante la transmisión les voy a revelar los otros dos nombres de otras dos personas que van a estar con nosotros para entrevistarlos, para hacer el podcast paranormal. El primero ya se nos revelé que es el cubo, el cubo estará con nosotros, pero hay otros dos, otras dos personalidades importantes e interesantes que ya han aceptado la invitación y que solamente falta que digamos el día, pero más adelante les revelaré cuál es el segundo invitado. Hoy sí viene Melisa sí, sí, hoy viene Melisa Saludos a Melisa te extrañamos. Buenas noches, por favor, saludos a ti y a mi esposo Ignacio, te estamos viendo, gracias. Débora, abejita, un abrazo para ti y tu esposo. Vamos a ver algo en TikTok, gente, porque todos los días checo el TikTok y veo cosas interesantes, cosas que me hacen enojar, cosas que me dan risa, cosas que eh, se manejan sobre fenómenos paranormales, y entonces me gustaría compartir con ustedes algo de lo que me sale en mi TikTok. Vamos a ver y después vamos a revisar los, los correos que nos ha mandado, vamos a esperar a Melissa y vamos a empezar con este programa. Ya empezamos con la historia del jinete sin cabeza de estos niños en Honduras y del croak croak, el croak croak que puede ser un críptido hondureño también contado por Isabela, que le mandamos un abrazote hasta Honduras. Vamos a ver lo que hay en el TikTok, vamos a compartir pantalla. ¿Qué tal les pareció la transmisión con Franz? ¿Les gustó eh, su historia? Nos tardamos mucho el día de ayer, casi tres horas. Pero fue bien interesante platicar con Franz sobre sus exploraciones. Uh, otro, de mi, uh, de mi, otro de mi Honduras dice Didier, un abrazo a Didier también. Y vamos a ver que tenemos videos aquí en TikTok. Y vamos, por ejemplo, tenemos este, que me habían comentado mucho sobre este video. Si no lo han visto, vamos a, a reproducirlo mejor. Bueno, vamos a quitarle el audio. Pero se trata de un suceso que pasó en México. De hecho, este video, como ustedes pueden ver, está en, en griego, en griego no, en ruso. Está en ruso y lo que dice arriba es México, el 10 de febrero del 2022 sucedió esto, una parvada de pájaros de pronto se estrella con una casa y caen muchos muertos, me preguntaron mucho y también vi que, que en Facebook le preguntaron a compañeros y que era tema sobre qué había sucedido, eh, vean cómo la, la parvada, cae sobre el techo de esta casa y sobre este árbol y quedan muchos, muchos de estos pajaritos muertos. Yo no quiero eh, decirles una mala información, el, el video es ruso, vean hasta dónde llegó este video tan interesante, hasta el otro lado del mundo, no quiero darles una información errónea, pero estos, estas aves, como los peces, como los bancos de peces, tienen un sistema en el cual viajan, vuelan juntos o nadan juntos, por ejemplo, los peces, pero sin tocarse. Tienen un, un sentido que hace que todos vayan hacia la misma dirección en conjunto. Parece que los, las aves eh, no son seres, no son individuales cuando van en parvada o, con, o, o los peces en bancos no van eh, individuales, sino que forman una masa y se comporta la masa eh, con respecto a todos los integrantes de, de esta parvada, y entonces lo que sucede aquí, que captó la Cámara de Seguridad muy infortuitamente, pues un fallo, un fallo en, eh, en este sistema de las aves, en donde por alguna extraña razón tuvieron que eh, tener una un fallo en este sistema de de, de viaje y hace que, que juntos todas la, todas las aves caigan sobre esta casa y pues obviamente por el impacto caen muchos muertos muchas aves se golpean y mueren qué pasó que pudo haber sido una onda una onda no sé quizá de sonido de radio electromagnética, algo que estaba cerca de esa área, una antena 5G, no sé la verdad, no sé qué pudo haber sido, algo, algo que ha de haber eh, afectado el sistema de viaje de estos animalitos y que terminó por descompensarlos, como si se tratara de una gran máquina, como si fuera un helicóptero, un avión, los descompensó de, de su de su sistema de navegación y terminaron estrellándose esto obviamente tuvo que ver con algo natural incluso con algo físico con alguna fuerza con alguna onda con algún electromagnetismo algo de eso tuvo que haber pasado para que a estas aves les sucediera lo que acabamos de ver no recuerdo no recuerdo si ha habido otros casos donde las aves se estampen de esa forma en, en algún lugar sí hemos sabido de lluvias de aves que mueren muchas aves y caen por por muchos lados caen muchas aves y, y quedan muertas pero eso también se debe a alguna nube tóxica algún tipo eh, de, de igual forma alguna energía que se encuentra en el aire y que de pronto haga que las aves pues mueran pero como este video la verdad no recuerdo que haya existido otro es un video muy fortuito un video que nos muestra algo increíble, algo insólito, no solamente el, el, el sistema de navegación de estas aves, sino el cómo se pudo descomponer eso y terminaron tantas aves muertas, algo de la naturaleza que no, no sabemos, al menos yo no sé explicarlo, pero seguramente alguien experto en aves pudiera dar una mejor opinión, una opinión desde, desde el conocimiento, pero es algo como lo que yo les estoy diciendo. Algo, me acerco a eso. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Tenemos más videitos. Eh, estos son, son, son TikToks, TikTokers que sigo. Vamos a escuchar a esta TikToker a ver qué dice, ¿sale? Bueno, no dice nada. En realidad lo que está diciendo, o lo que está mostrando, es que así así serían serían los ángeles según la biblia como lo que estamos viendo dice varios ángeles bíblicamente descritos esas son las formas de los ángeles por ejemplo eso es un serafín no como el que vimos en la novela de serafín un angelito todo tierno regordete no los serafines los querubines los tronos son como cosas con ojos así lo describe la biblia a los ángeles vean ojos con alas esos son los ángeles, qué cosa rara serán los ángeles descritos en la Biblia, que tenemos ahí a los querubines, a los serafines, a los tronos, y que son algo, una cosa extraña, siempre nosotros hemos creído que los ángeles, pues son son este humanos con, con alas, y, y son blanquitos y gorditos, y todos así bonitos, pero no, la Biblia en, en realidad los describe como máquinas, o como alas con ojos, está, están raros, A, alas con, con miles de ojos, es muy raro lo que la, la Biblia los describe, y esto es lo que nos está mostrando esta TikToker, que habla de fenómenos paranormales. Eh, yo he visto algunos de sus videos, y bueno, por ejemplo, ella ah, habla sobre algunos temas que son falsos, o sobre algunos videos que son falsos, eh, es decir, no tiene como, le gusta el tema, lo expone, hace sus videos, pero no, pero desconoce que algunos temas son falsos o desconoce que algunos videos son falsos. Entonces hay mucha gente en TikTok que le gusta el tema paranormal, que lo expone, pero que eh, no tiene todavía el conocimiento para poder ser más objetivos. Los fenómenos paranormales, como les repito, existen, están ahí, es un misterio pero no todo lo que vemos en internet significa que sea real. Vamos a ver qué más tenemos acá. Eh, luna, buenas noches, Adro, Rotsan, Región 4. ¿Cuándo viene mi amor, Melissa? Aquí te reto los... Aguitz, ah, Aguitz, ah, dice, ¿cuándo viene mi amor, Melissa? Aquí. Hoy viene, hoy viene. Osla, ¿me puedes depositar dinero? Claro que sí, Néstor Sánchez, mándame una cuenta. Claro que con gusto, me gustó la entrevista de ayer de Franz. gracias a Aaron Gómez, Saludos Dross, acabo de ver tu video en El Sol desaparecido, dice Misael Rodríguez, le está hablando a Dross. Oxlack, mismo, dice que cuál es el número, te puede marcar, es por Catemaco y tiene historias que contarte, gracias, claro que sí, vamos a poner el número en pantalla para que nos llame y nos cuente su historia paranormal, ya está el número en pantalla, por si alguien quiere llamarnos y contarnos alguna historia, con mucho gusto ahí está el número, o nos escrito la historia o nos puede mandar un audio del WhatsApp. Y, y podemos escuchar sus historias de terror. Vamos a ver otro TikTok que, que tengamos por acá. Bien, aquí tenemos al tal Moshe. ¿Pequeño ser? Por fin, hoy vamos a poder ver algo del tal Moshe. Eh, yo dije que no iba a haber groserías porque nos están viendo niños. ¿Puedo pero, grabar más dentro de tu casita? Pero sí me da un buen de ganas de decir groserías en esta oportunidad que vamos a ver un video del tal Moshe. Me dan un montón de ganas de decir groserías, porque es de las cosas más ridículas que he visto. Este muchacho, híjole, tiene una popularidad en YouTube. Sus, sus videos tienen miles, millones de vistas, gente. Millones de vistas. ¿Y qué es lo que hace este muchacho? Pues se supone que habla con los duendes, se supone que graba duendes, se supone que sus duendes se mueven ay dios mío santo, ya me va a empezar a dar el, el coraje, a ver si no se me torce el estómago del coraje, pero vamos a ver, vamos a ver este video del tal Moshe, vamos a verlo, ay dios mío santo. ¿Me dejarías grabar un poquito más adentro de tu casita? ¿No te molestaría si adentrara un poquito más mi cámara? Lo que está haciendo el tal Moshe en, esta, en este video es que hay un hoyito, según es una casita de un duende y trae un spirit box según este tal Moshe, eh, el duende podría comunicarse por el spirit box, es decir le podría contestar, sí, mete tu cámara y graba a mi casita, eso es lo que el tal Moshe está esperando, vamos a ver qué le dice el duende tengo mucha curiosidad por conocer tu casita Pequeño ser. Miren, miren, miren, miren la casita. Ahí es como que se ve que brilla algo, amigos, ¿eh? Wow, Es súper mágico esta casita. Pequeño ser. A ver, a ver, a ver. ¿Color? ¿Azul? Ah, está contento. No hay problema. Entonces voy a meter un poquito más la cámara. ¡Ay, hijo de... ¡Ah! ¡Se movió el güey! ¡Se asomó el güey, amigos! ¡Era el güende! ¡Se asomó allí! ¡Se asomó, se asomó, se asomó! ¡Oh, no manches! ¡Casi mordió mi mano, amigos! ¡Ahí está! ¡Se vio allá, asomó su cabecita! ¡Ay, qué extraño todo esto! ¡Qué extraño, qué extraño! Qué... Pequeño no ser... Sé? Bueno, ahí está el tal Moshe con un, con un video donde graba supuestamente la casa de un, de un duendecito. Eh, eh, yo no sé, digo, no voy no, no voy a decir groserías, pero este, no sé, alguien dígame que, que este tal Moshe está enfermito, ¿no? Porque se escucha como, como malito, ¿no? como que, como que no, no, no, no, no razona bien, ¿no? Si sí se escucha malito, si, si está malito ya no le vuelvo a decir nada, pero si no está malito y es, y es un pinche ridículo que está sacando puros videos falsos de duendes, eso sí me va a enojar mucho, así que si está malito dígame, no, es que Moshe está un poquito retrasadito, está enfermito, Él, en su cerebro no, no, de chiquito se cayó, se le amoyó, se le abolló la mollera, se le amolló la mollera, y, y por eso, a ese sí lo tiraron de chiquito, entonces yo diría, ok, ya, pues está bien que, que siga haciendo videos con, con los bendecitos. Pero si no, si no, ay Dios mío, se me va a torcer la boca, como dice Brujita Jezebel, del coraje. Me imagino que el público de moche es medio norteñito. <risa> Quiere ver otro video de. Del, del, del Moche, hola soy un ser que se liberó de la Matrix, dice Max Power, un abrazo, José Manuel te dice, todo lo paranormal, los duendes y más existen pero muchas personas no tenemos ese don, uy, hablando de, de esto que nos acaba de decir José Manuel eh, quiero decirles que uno de los invitados que vamos a tener es espectacular me parece espectacular esperemos que eh, cuando se nos presente y cuando esté en la entrevista, siga siendo igual de espectacular que, que como lo he visto o la he visto en los videos, porque les voy, más adelante les voy a decir quién es, que igual no la van a conocer, <risa> no la van a conocer, pero sí les voy a decir qué hace y es lo súper interesante, lo que seguramente nos va a poder platicar esta mujer. Vamos a contestar las la llamada, buenas noches. Buenas noches, bienvenido, hola, hola, hola, hola. ¿cómo estamos? Bienvenido, ¿cómo te llamas? Eh, mi nombre es este, Kevin, muy bien Kevin, bienvenido, ¿de dónde nos hablas? Desde aquí, de, ¿cómo es De la Ciudad de México, muy bien Kevin, bienvenido, ¿qué nos quieres platicar? Eh, quise, eh, mira, le quiero platicar una historia que me pasó cuando yo tenía alrededor de unos seis años Y yo vivía cerca del metro este, observatorio Sí Ok, cuéntanos eh, Bueno, estaba este cerca de los seis años, teníamos una casa que era de tres pisos Y entonces, pues este yo en esa edad yo estaba en el segundo piso, ya que ese era mi cuarto yo tenía este, una ventana enfrente. Un día este, uno de mis perros empezó a pelear. Y en ese momento pues yo me quedé ahí este, viéndolos fijamente. Como mi familia los estaba separando. Pero en eso vi este, en mi ventana como si una sombra pasara detrás de mí. Y la verdad yo me quedé este, diciendo, pues, ¿qué es mi hermana? O... Y la verdad me asusté mucho. Y en eso pues... No le di importancia. Volví a poner la misma sombra varias veces. Pasó por detrás de mí. Y entonces yo volteaba y no, lo veía. Y entonces le este, le decía a mi mamá, el mi decía, no, no, no, tienes que temer, o sea, no, no, no, no, no, no, temer no, no, no, nada, no, no, luego no, este, escuchamos no, este, como no, no, en el techo como si estuvieran jugando. Y entonces este, teníamos un cuarto donde mi mamá rentaba. Sí. Y bueno, pues siempre íbamos ahí a este, decirle, no, pues es que sus hijos de, están jugando canicas, o luego no nos dejan escuchar nada. Y es que la familia que rentaba es que no tenía hijos. ¿sabes? Y ellos siempre se iban a trabajar y siempre llegaban alrededor de las doce de la noche. Y me quedaba yo diciendo, entonces, ¿qué son las canicas? Sí. Eso, yo quería saber qué eran las canicas y como dice, en mi casa, si no había nadie. Se escuchaba que tiraban canicas. Ajá, como si fueran jugando canicas a cada rato. Ok. Sí, así yo me quedaba como diciendo, ¿qué onda con las canicas? ¿Cómo jugar Ok, y eso sucedía todas las noches. Todos los días no lo sucedía, no eran las noches, sucedía en la mañana, en la tarde y en la noche, sucedía todo el tiempo. Ok, ¿y qué, qué pasaba? ¿No revisaban si había algo? Siempre nos dejaban este, revisar su casa, como nosotros teníamos las llaves del cuarto donde retaba mi mamá, a cada rato nosotros este, íbamos a entrar y no había nadie que jugara en ese momento las canicas. Sí, fíjate que mucha gente ha reportado eso, que se escuchan canicas, que dejan caer canicas, como una pelotita, una bolita, algo que dejan caer en el techo, y siempre la gente lo asocia a canicas, pero a lo mejor es el sonido de, de algo más, se escucha como que ruedan las canicas, pero a lo mejor puede ser el sonido de, de algún espíritu, por lo que mencionas, ¿no? O ¿Solamente era el ruido de las canicas o había otro elemento...? Que pudieras decir que era paranormal este sí hay otro que también me daba mucho miedo y es que una vez no sé si está relacionado con eso pero mi mamá una vez tuvo una muñeca sí. una de las muñecas muy antiguas le podría decir y siempre este, la ponían este, en mi litera siempre la ponían en mi litera y abajo siempre dormía mi hermana y, yo pensaba que mi hermana siempre era la que me estaba bromeando, siempre ponía de lugar la muñeca u otra cosa. Pero nunca lo hacían. ¿Por qué? Porque luego mi hermana cuando cumplió una cierta edad se tuvo que ir hasta a vivir con su novio. Todavía estaba la muñeca. ¿Y qué pasó? Que todavía me seguía moviendo la muñeca. Mi papá era, que siempre se va a trabajar de las 3 de la mañana. Yo le decía, no, papá, no me hagas esas bromas mi eh, papá me decía, no, no es este, una broma, yo siempre me voy a trabajar, y le creo, porque mi padre no es tipo de persona así, nada más él se cambia y se va a trabajar, pero siempre esa muñeca siempre estaba en todos los lugares, un día incluso los vecinos nos dijeron que por qué la muñeca siempre los veía desde la ventana de la cocina, y yo me quedé, no más bien, nuestra familia se quedaba diciendo, ¿cómo es posible? Si nuestra mamá si esa muñeca, Está la litera en el cuarto de mi hijo. O sea ¿Cómo que, es posible? que la muñeca se asomaba por la ventana. Ah, esa muñeca caminaba. Nadie en mi familia quería esa muñeca. Mi mamá decía, no, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se va a mover? Pero todos, todos este, decíamos, esa muñeca se mueve. Incluso varios vecinos se tuvieron que ir por la misma razón. Porque la muñeca se movía. Y ¿Era una muñeca sí, sí, sí. fea o, o era una no, muñeca era, que, se, que se vea tierna? Era una muñeca muy tierna, o sea, toda la ves y es inocente. Es muy inocente esa muñeca y pues te quedas como diciendo, ¿cómo es posible que una muñeca tierna pues ande caminando? Y más aparte que también te vea desde la ventana de la puerta, que está este enfrente y te quedas cómo es posible, cómo se está levantando, si no hay nada que pueda colgarse, pueda quedarse parada en esa puerta. ¿Y cómo, ¿cómo tu, obtuvieron esa muñeca? Dice mi mamá que esa, este, la compró, se la compró mi abuela, ¿sí? Y entonces, este, mi tía y mi mamá siempre jugaban con esa muñeca, pero nunca, nunca dijeron que pasara algo paranormal con esa muñeca, entonces yo no sé si empezó a hacer eso por la obra de un espíritu que estaba cerca de la casa o adentro de la casa porque decía mi mamá nunca se ha movido pero desde que llegó no sé si sea el espíritu del que o del dueño o algo que esté en, en esa casa ok no se sabe si a, a algún niño murió en el lugar no, es que lo que pasó es que una vez, este, mamá, después de que supo lo de la muñeca, que ya no la queríamos, mi mamá regaló esa muñeca a una abuelita, la cual desafortunadamente después de ese día falleció, y tuvieron que enterrarla con la muñeca, y ya nunca supimos qué pasó después con ella. ¿A quién enterraron con la muñeca? A una vecina, a una señora de mayor edad que ya es que a alguien le gustaba esa muñeca, y eh, pues se la regalamos, pero murió un día después. Ok, ¿y esa muñeca todavía la tienen ahí? Desafortunadamente no, porque nos mudamos de esa casa, sí y ya nada más la pusimos a rentar, y pues no sé, no hemos tenido información de la muñeca, pero todavía se escuchan esos mismos, ¿cómo se dice, los mismos sonidos de canicas. Tánicas, tánicas. o sea que la muñeca la dejaron en la casa Ajá. o sea que los, los inquilinos pudieran estar con esa muñeca quién sabe qué onda con la muñeca porque nunca subimos con, con la información de muñeca no sé si regresó o se quedó ahí con la señora pero nunca supimos después con la muñeca ok bueno y todos en tu casa saben que esa muñeca tenía algo paranormal Sí, todos sabíamos. Incluso este, mis perros se quedaban este, en la casa y siempre ladraban dentro de la casa. Este, teníamos una perra llamada Reina que ya lamentablemente falleció, pero ella siempre ladraba y tenía un aullido que a todos nos ponía de punta, porque nosotros sabíamos que cuando nuestro perro, la Reina, aullaba con ese estono, es que algo malo iba a pasar, una persona iba a morir o algo y siempre hacía un aullido y siempre alguien se moría en la o sea, en la colonia y yo, en todos nos quedaban como que onda con el perro sí eso no, no supo que, eso es no, lo que no, se que cuenta lo no que se cuenta que los perros aullan cuando alguien va a morir por eso cuando escuchan a un perro aullar le pegan o algo para que se calle porque se supone que ellos eh, vaticinan que alguien va a morir Ah, pero es por eso. Y era, era la única que ladraba. La verdad era la única que más bien aullaba y siempre se la pasaba aquí. Y pues la, lo bueno de la suerte es que pues, nunca de nosotros nos pasó algo. Nunca nos pasó sí. nada a nosotros. Y es que pues también este tenemos un gato que dice la creencia que es este los guardianes del más allá. Y pues... También nos da miedo porque el gato, pues, se queda luego a dormir con todos nosotros, va aquí y se para aquí por allá, y siempre el gato, pues, se queda en un, una forma como esfinge, como guardián o algo. Y lo peor es que cuando se queda así como tipo esfinge, es cuando empiezan a suceder este, movimientos paranormales también en la nueva casa. Es decir que el gato eh, distingue si hay algo extraño. Ajá, y es que todas nuestras mascotas siempre nos han este, identificado cosas paranormales, siempre a cada rato, y ya nos dividimos también mi familia, uno está en el Estado de México, yo ahorita estoy hasta acá en la ciudad con mi hermano, aquí viviendo con mi hermano, y allá y acá tenemos este, cosas paranormales, no sé si nos dividió, no sé qué nos trajimos de aquí de lo paranormal, pero siempre nuestra familia nos toca lo paranormal a cada rato. A lo mejor tienen una sensibilidad para los fenómenos paranormales, deberían de eh, hacerse una limpia o algo si es que esto les perjudica, y si no, pues solamente son meras experiencias, ¿no? Ya hemos hecho lo de las limpias a cada rato, y siempre nos han dicho que sí si, si hemos tenido fuertes demonios, demonios muy fuertes, y la verdad yo me digo, entonces... Qué tipo de demonios serán, porque si no nos dejan en paz, entonces qué querrán, o sea, ¿qué, qué quieren ellos, ¿no? Qué van a querer de nosotros, porque no hemos hecho nada malo, ¿no? Así es. Muy bien, mi hermano, ¿cómo es que te llamas? Eh, Kevin. Muy bien, Kevin, por contarnos esta historia de la muñeca, de los animalitos que están viendo cosas paranormales ahí con tu familia. Y bueno, gracias por ver también la, la transmisión y qué bueno que te decidiste a llamarnos. Gracias por escucharme contar esta historia que ya tenía tanto tiempo que no la había contado porque ya tenía miedo, la verdad. Y aún así, todavía vamos a ver qué pasó porque mi papá es, como se dice, trabajador de magia blanca, ya que toda su familia también es de trabajador de magia blanca, ¿tu papá es trabajador de magia blanca?, sí, mi papá trabaja de magia blanca, o sea siempre nos hace la limpia con una vara de y con huevo, y ya de ahí este, con el huevo cuando lo ponen en el agua, ahí ve la energía de cada uno, y si el huevo está flotando con pura energía negra, que se podía decir, si sí, nos está afectando y ya va varias veces que ha sacado varia energía negra. Ok, entonces es como que ustedes recopilan mucha energía negativa, pero qué bueno que su papá pues le sabe a eso y lo sabe limpiar. Sí, lo sabe limpiar. Él, él es el quien siempre nos ha protegido de todo este tipo de cosas. Gracias a él, o sea, gracias a él pudimos ahorita estar viviendo en paz. Ahorita las cosas paranormales suceden ahorita muy pequeñas, nada más se mueven algunos objetos, o se mueven este los juguetes de visorina, o se encienden a cada rato, pero ya, eso, ya casi no les tomamos importancia. Queremos vivir nuestra vida normal. Muy bien, mi hermano Kevin, pues te mandamos un abrazote, gracias por la llamada. va gracias. Saludos. Saludos, va ya tenemos aquí en vivo y en directo a Melisa. Buenas noches, Melisa. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Y tú? ¿Cómo están todos? Bien, bien, Melisa. Eh, ¿Estabas triste? <ríe> sí. o ya no estás triste? Sí, sí he estado triste. Desde hace unos días me he sentido como mal. O sea, sí, triste. Pero eso te lo conté a ti en privado. Ah, okay. <risa> okay. Oye, ¿qué está pasando? Ajá. Te vemos más blanca. Sí, te sí, yo me siento como más morena. <risa> qué feo, qué feo, qué quieta, ¿no? Qué quieta, qué feo. <risa> yo siento que ya agarré el color. Ay, no, no, no así. <risa> ¿Cómo se llama esta artista que dijo eso? Es esta este Bárbara Regil, ¿sí ah, no? Sí. Sí. Ay, no, ay, no, qué, frieta, qué feo. Qué frieta, me va bien feo. Oye, Melissa, que estaban preguntando, o estaban diciendo a alguien antes de que entras que tú no eras una chica fresa. No. Eh, ¿Eres uh -huh. fresa? Dice no. que pareces, pero que no eres fresa. ¿Eres fresa? No, no soy fresa. Es que, ¿cuál es el concepto de fresa? Mira, él dijo, ella no es una chica fresa, porque le gustan los temas de misterio y paranormales y las chicas que son fresas son huecas y ella, Melissa, no es, ella se interesa, se interesa por estos temas es que siento que hay un hay todo un tema alrededor de eso, desde que por tu apariencia, juzgan tu persona, ¿no? en el aspecto de tu color de piel si eres atractivo, no eres atractivo, si eres este, pues sí, bonito, bonito guapo, guapo, lo que sea eh, es como tú eres en realidad, ¿no? O sea, el hecho de juzgar a alguien por su apariencia, creo que desde ahí está mal. Sí, hay muchos estereotipos con, con esto de, de las personas, porque efectivamente, sí, sí cualquiera... Yo, pero también yo creo que de la zona, sí. O sea, para la gente yo creo que del centro, si te ven eh, tu aspecto físico, sí, sí te, se consideraría como que eres fresita. Pero si yo creo gente de Monterrey o gente de donde vives te ve, a ellos no se les haría que eres una chica fresa. Porque hay más gente como blanca y, y rubia de, de, tu, de ese lado. Es que justamente, Ox, desde, o sea, eso que mencionas ha sido parte de las razones por las que yo me he sentido últimamente como mal. <risa> te lo juro. Te lo juro no, yo, como mal. que, pues, este... Sientes racismo, ¿no? Por tu lado. <risa> pues no tanto así, o sea, yo, yo trato de, pues de quererme yo, ¿no? De, de decir, o sea, como sí, darme amor yo, ¿no? Pero, pues, cuando estás de alguna manera en el spot, o sea, de que pues estás expuesta a que más gente te vea y a que más gente pueda opinar de ti, te expones a eso y la, lo primero es como que te juzgan por cómo te ves, o sea, no importa cuándo, cuánto tú te esfuerces en aprender, en leer, en investigar, siempre van a pensar al momento de que te ven, pues que eres una persona que no sabe, que eres una persona que no estudia, que eres una persona pues como hueca, ¿no? Por todos estos estereotipos que nos han dado las películas y mil cosas, ¿no? Entonces, es algo con lo que he intentado, yo creo que en gran parte de mi vida, lidiar. Porque siempre es eso. O sea, al momento que te ven, ya estás, ya eres una pendeja. <risa> eso, <¿no? risa> pero, perdón por decirlo, pero sí. Ya estás bien pendeja, ya eres una hueca, ya eres una tonta, ya eres una superficial. Y ya son mil cosas y nadie se da el tiempo de intentar conocerte o intentar escucharte, ¿no? O sea, inmediatamente ya eres esa Ajá. cosa. ¿Sabes qué pasa? Como lo mencionaste, que en las películas, en las novelas o en la vida, en la vida real, que uh -huh. una chica que es blanca, que es rubia, como que eh, tiene más rápido la aceptación de las personas. Entonces, esta chica rubia, al, al ser muy aceptada con las personas, no se preocupa mucho por eh, cultivarse, por estudiar, por aprender, por eh, hacer otras cosas, simplemente... Eh, al ser aludida constantemente al, al que le digan que, que es bonita, que se ve bien, que etcétera, entonces por eso se comienzan a hacer como huecas este tipo de, de personas, por eso es el estereotipo, entonces a lo que voy es que ya te entendí, hay gente que al verte te considera así. Sí, y bueno, siempre que estoy como invitada en tus en vivos si y estoy aquí contigo, para empezar me gusta mucho estar aquí o sea no nada más por compartir contigo que te considero alguien importante en mi vida y que te aprecio demasiado sino a, a todo tu público que le ha agarrado mucho cariño o sea en verdad me gusta estar aquí tengo esta parte en la que sí me siento triste cuando veo comentarios en los que se me juzga por, por pensar o sea porque inmediatamente piensan que soy de una manera por mi apariencia como esos comentarios de que la, la güera tonta o la güera hueca o la güera sin neuronas, cosas así. Cuando pues yo toda mi vida eh, he estudiado, tengo una carrera, tengo un posgrado, me gusta leer, ¿sabes? Pero también me gusta verme bien. O sea, yo disfruto de maquillarme, disfruto de arreglarme y son cosas que no están peleadas unas con otras, ¿sabes? Pues imagínate, es, es lo mismo, es que la gente... A todos atacan, en realidad, a mí, de feo, prieto y pendejo, igual no me van a valer. Sí, o sea, y yo entiendo, siempre dicen como que, ok, este, si tú te pones aquí, o sea, si tú estás haciendo videos, es porque tienes que aceptar todas las críticas de la gente, y voy de acuerdo, pero eso no quiere decir que no me vaya a doler de pronto algo que vayan a decir, ¿no? eso no quiere decir que, que, que tenga una capa de hierro que me, que me haga no importarme lo que piensen, o sea quieras o no, pues si sí te, te hieren de alguna u otra forma, si sí te hacen sentir mal, uno que otro comentario, o sea uno intenta ignorarlo, pero inevitablemente hay veces que te duele y hay veces que sí te hace sentir mal, entonces el hecho de que se, se te juzgue por tu apariencia es algo que, que sí me puede mucho pero siempre va a importar más eh, la parte en la que a mí sí me interesa compartir cosas que ha aprendido con la gente que sí quiere conocer de lo que yo he aprendido. Sí, de hecho te iba a preguntar hoy que, que ibas a estar con nosotros, te iba a, a preguntar un poco sobre precisamente lo que haces dentro de tu canal, que son temas de conspiración, temas paranormales y demás y quería hacerte un tipo de preguntas de ¿Cómo fue que inició tu curiosidad por estos temas a los cuántos años? ¿Cómo es este, esto que nace de, de tener inquietud por los fenómenos paranormales? Bueno, es una cosa bien chistosa porque ya he tenido varias entrevistas y siempre inician con esa pregunta, ¿no? ¿De dónde nace? O sea, ¿cómo empezó esto? Y yo tengo el recuerdo súper, eh, súper, este, ¿cómo se dice? Súper claro, ajá como que yo me acuerdo perfectamente cuando fue que nació esto en mí y es que mi mamá mi mamá es, empezó a estudiar, mi mamá es psicoterapeuta y ella empezó a estudiar su carrera cuando yo tenía como cinco o seis años entonces a muchas de sus clases yo iba y yo recuerdo sus clases no en donde analizaban justamente este, la psicología de las personas. Entonces, ella le interesaba mucho esto y me acuerdo clarito que veía como que, a ver, ¿me, estoy, me escucho bien, Ox? Sí. Siento que me escucho muy fuerte. Me escuchas okay. muy fuerte, sí. Ok, ella ella hace cuenta de que veía eh, casos criminales. Entonces, a pesar de que ella no me dejaba verlos con ella, yo los veía como encerrados, como, como escuchando a través de la puerta, ¿no? Entonces ahí empezó a nacer mi curiosidad y me acuerdo clarito de que veía de un, de un asesino serial que estaban buscando y que este asesino serial como que tentaba a la policía, o sea, les mandaba pruebas, les mandaba cartas y yo todo esto lo veía escondidas de mi mamá, pero todo nació porque a mi mamá le gustaba todo esto, o sea, ella investigaba estas cosas, entonces yo las veía escondidas cuando ella las estaba viendo a pesar de que no me dejaba. Y luego cuando empecé a ir a clases, a las clases que ella, ella iba cuando estaba estudiando esta carrera, vi una película que se llama La naranja mecánica. Y okay. tengo los recuerdos bien claros de que ella estaba como que tápate los oídos o cierra los ojos y lo que sea, pero yo estaba poniendo atención. Eh, Ay, pero, pero la naranja mecánica es súper intensa sexualmente sí. y, y violenta. Es horrible, y yo la vi todita sin que mi mamá se diera cuenta en una clase de ella de, de, de la universidad. Ajá. O sea, yo tengo el recuerdo bien claro de que mi mamá siempre trató de que yo no lo hiciera, pero yo siempre lo hacía, ¿no? Y a la fecha cuando yo respondo esto, ella me dice, no digas eso, Melisa, yo nunca vi eso, a mí nunca me interesó. <risa> <risa> o sea, ella le da mucha vergüenza admitirlo, pero es como que, mamá, yo, yo sí me acuerdo, o sea, quedó muy grabado no, en mí. Que... Tú me traumas. Sí, de que yo lo empecé a ver por ti entonces uh, por, por esa parte me empezó a gustar y ya cuando mi mamá tenía más cuidado como que antes teníamos una tele en la sala, nada más una tele era donde mi mamá lo podía ver y por esa razón era fácil como que, que ella no se diera cuenta que ella lo estaba viendo pero ya después cuando tuvimos la primera computadora yo buscaba esa información en internet y cuando todos estaban dormidos yo iba a la computadora y eran las bocinas, no había, no había como audífonos ni nada. Estaba la bocina y yo ponía la bocina en un volumen súper bajito y ponía la oreja a escuchar ahí en la bocina sin que nadie supiera, ¿no? sin que nadie se despertara. Entonces ahí yo escuchaba los casos criminales. Y desde ahí empezó todo, o sea, todo empezó por, como por la parte criminal. Lamentablemente no pude estudiar esa carrera cuando tenía ya la edad de elegir una carrera. Porque mis papás estaban muy negados a que yo estudiara esa carrera, de que no, estudia algo que no sea peligroso y que puedas trabajar muy rápido. Entonces, por darles gusto, estudié otra carrera y ya cuando fui más grande fue que pude estudiar esto. ¿Y qué, qué carrera estudiaste? Pedagogía. Ah, pedagogía. ¿pedagogía? Sí. O sea, ¿Es maestra? Sí, soy maestra. Oh, no nos sabíamos que eras maestra. Pero y me ahora... convencieron, sí, me convencieron muy cabrón, como mis papás los dos tienen plaza, era como que estudia pedagogía y así nosotros te podemos... Y yo le decía a mi mamá, es que no me gusta eso, o sea, de verdad no me gusta, yo quiero estudiar esto, y me decía mi mamá, mira, tú puedes terminar tu carrera como de pedagogía y pase lo que pase, pues puedes trabajar de esto, pero además puedes estudiar una maestría en criminología, o en criminalística y también puedes trabajar de eso entonces o sea yo por darles gusto estudié pedagogía en realidad pero ya traías eh, insertada la inquietud por los crímenes y eso te empieza a llevar a, a lo paranormal qué curioso porque hay gente que comienza con lo paranormal y termina con con casos criminales tú empezaste al revés ¿Por qué sí. te interesó después lo paranormal o no te interesa en realidad lo paranormal? Es que la parte paranormal yo creo que se fue como adaptando a mi vida. O sea, como que era algo que inevitablemente tienes que investigar también, ¿sabes? Pero yo nunca me, yo nunca he dicho que yo soy como experta en lo paranormal ni nada de eso. Al contrario, mi... Me interesa saber de eso, me gusta saber la, lo que ha pasado, eh, lo que tienen que contar la gente, porque a mí también me han pasado cosas que no tienen explicación lógica, pero me muestro un poco escéptica también al respecto. O sea, okay. no es algo en lo que me considero experta, pero sí me llama la atención. Tu canal, Melissa A., es más sobre casos criminales. Sí, sí es. O sea, tú te metes y es, hay mucho de casos, hay más de casos criminales, sin duda. También hay un poco de conspiración y hay un poco de ufología, pero sin duda el tema mínimo es lo paranormal. O sea, hay muy poco de paranormal porque realmente no, no desconozco el tema. Pero aparte, apenas también estás en camino, ¿no? Eres una chica que está emprendiendo al presentar estos temas y por eso te estás... Apenas desarrollando en, en, en estos videos, ¿Cómo, ¿cómo fue que quisiste hacer eh, tu canal de YouTube y empezar a hacer videos sobre el tema? ¿Y cuándo fue eso? Pues, justamente, fíjate, ay, estuvo muy raro. Eh. Porque 17, tengo el, el recuerdo súper claro, porque yo apenas estaba investigando algunos casos criminales. Y empiezo a investigar casos criminales en México, entonces eh, doy con uno que fue un feminicidio en Pachuca, entonces investigué bastante del feminicidio, y eso me llevó obviamente a investigar de los feminicidios, y vi que las estadísticas eran muy grandes, o sea que México en realidad es uno de los primeros lugares donde más matan mujeres, y enterarme yo de eso en el 2017, cuando yo acababa de regresar de vivir de Ciudad de México, cuando yo vivía en Ciudad de México yo desconocía por completo las estadísticas, las estadísticas. no sabía que mataban tantas mujeres en México, de verdad desconocía por completo, y enterarme de eso como a mis 28, 29 años de que matan tantas mujeres me hizo sentir muy triste, porque dije ¿cómo es posible que yo tan grande me venga enterando de que esto está sucediendo en mi país?, o sea, porque sí, claro. apenas. Eso quiere decir que hay mucha gente que no sabe lo que está pasando. Sí, y claro. fue fue un, un fue como una etapa en la que me, me dio para abajo, o sea, me sentí muy triste de no nada más de que eso pase, sino de que tan grande me venga enterando algo que lleva años y años pasando. O sea, y el hecho de que se desconozca es porque tiene muchos años siendo siendo algo escondido, ¿no? Entonces empiezo a investigar de eso, doy, doy con, una, con una mujer que se ha encargado de hacer un mapa de feminicidios en México, reconocida ante la UNO, ante la uno así, es alguien muy importante, hablo con ella y me meto muy de lleno como a los feminicidios, a la violencia de género y todo esto, y abre totalmente un panorama para mí. Le pregunto a ella cómo puedo participar en esto porque yo también quiero hacer un cambio de alguna manera porque no nada más las caminatas bastan, no nada más basta, puedes ir a rayar muros ni nada, sino que hay que hacer un cambio más grande, ¿no? Entonces, pues me dice que no hay manera, ¿no? Que la única manera es también este, darle a conocer a la gente esta información porque no toda la gente sabe. Y es cuando pues toda esta información que yo ya conocía de asesinos seriales y todo esto, digo, bueno, si tengo tanta información es por algo, la tengo que depositar en algún lugar. Y para mí la manera más lógica fue pues empezar a hacer videos. A lo mejor nadie me conoce, a lo mejor nadie sabe quién soy, pero el hecho de que haya un, un video documentando el asesinato de una persona que, que tampoco nadie conoce es un granito de arena para que más gente... Este sepa lo que está pasando, ¿no? A lo mejor por mí, alguien más va a saber lo que está pasando, así como yo me enteré por alguien más. Y por esa razón fue que empecé a hacer videos, o sea, en realidad fue como para documentar lo que estaba pasando, para que pues, más gente supiera. Ok, fue para compartir la información, ¿no? No fue tu interés el de hacerte famosa, el de ganar dinero, simplemente como te gustaba el tema. Comenzaste a hacer contenido de ese en YouTube y te diste tu espacio, ¿no? Sí, porque yo le, empecé, yo le pregunté a esta, a esta mujer, que te digo, es muy reconocida y el hecho de, de tener contacto con ella me hace demasiado feliz. O sea, yo la faneo demasiado a ella. Este, Yo le dije, dime qué puedo hacer, yo quiero estar en tu equipo. Dime cómo le hago para estar en tu equipo. Y me dijo, es que yo no tengo un equipo. Tú haz videos. Me dijo, haz videos, comparte la información. O sea, yo lo que hago es hacer un mapa de feminicidios en México, porque nadie los registra, nadie los documenta, entonces entre más gente comparte esta información, entre más gente sepa, pues es mejor, pero yo no tengo un equipo, entonces por esa razón yo lo empecé a hacer, dije pues no me importa que nadie me vea, no yo en todos mis videos parece que le hablo a millones de personas, a pesar de que me vean 10 o me vean 5, yo, porque no sé, o sea, siento que si está ahí, pues a alguien va a llegar y a lo mejor yo soy esa persona que va a hacer que alguien más se interese en esto, como a mí me pasó en el 2017. Y ya, o sea, fue por esa razón. Yo te conocí porque de pronto en, en Twitter vi que había estado como invitada a una transmisión con Mundo Creepy, me parece. Sí, ajá. Entonces, eh, yo casi a, a todas las a las que son mujeres que hablan del tema paranormal, eh, las, las contactaba, porque son muy pocas. Entonces, eh, cuando te dije, ¿a poco esta chica habla del tema paranormal? Y fue que creo que te escribí en Twitter. Pero, ¿qué fue entonces que hablaste con Mundo Creepy ahí? Si tú estabas con lo de los, con los, de los asesinatos y demás, ¿qué fue lo que hiciste en esa transmisión con ellos? si ellos hablan de creepypastas. Bueno, la cosa es que cuando yo, yo empiezo a hacer videos de casos criminales no empiezo a trabajar en esto y luego pues empiezo a conocer más gente y empiezo como a ver que hay como que hay que ampliar el panorama no y que hay muchas cosas que también me interesan y que tampoco quiero pues uno cuando investiga para qué quieres la información si no la vas a compartir o sea el hecho de aprender algo eh, no no no no cómo se dice no significa nada o sea para qué te sirve todo lo que lees todo lo que aprendes si no lo vas a compartir con alguien al menos eso es lo que yo pienso si yo tengo tanto que he aprendido tanto que he comprendido que de qué me va a servir tenerlo nada más en mi cabeza entonces no nada más eran los casos criminales los asesinos y todo eso sino que a mí me llamaban la atención más temas como la ufología como las conspiraciones y era como en mi cabeza tengo que depositar toda esa información en un lugar y pues qué mejor lugar que en videos no es un lugar bonito o sea si nadie los ve pues no importa ahí está mi información y así la compartes y ya la desechas y tienes espacio para más información entonces también empecé a compartir de cosas paranormales porque también me ha pasado a pesar de que no me considero una súper creyente del fenómeno paranormal hay cosas que me han pasado a las que no les encuentro una explicación. Mundo Creepy son dos chicos, es este Masked Man y es, es Kevin, que son paisanos míos, o sea son de Matamoros también. Entonces cuando yo empiezo a hacer todo esto me ofrecen un programa de radio en una estación importante aquí en Tamaulipas, lo agarro. Y me doy cuenta, o sea, los conozco por esto. Eh, vi un video de ellos y mencionaban que eran de Matamoros. Me llama la atención, los contacto, los invito yo primero a mi programa de radio. Van cada uno por separado. Los entrevisto y ellos, este, una, me gusta mucho el hecho de que sean matamorenses, que sean tan creativos y que sean tan exitosos en este medio, ¿no? O sea, siendo que no es como que somos una ciudad tan grande y que tengamos mucho apoyo, ¿no? Entonces, el hecho de que sean tan exitosos en esto, pues, me llamó la atención. Fueron a mi programa, compartieron conmigo y después ellos me invitaron al de ellos. Claro. Y ya fue, fue de esa manera que contactamos y son dos personas súper creativas, súper exitosas, a las que yo aprecio demasiado y respeto mucho también. Ah, ok. Entonces, por el programa de radio que tenías y el programa de radio... ¿Era como presentando las, eh, las norteñas o cosas así? No, era un programa que quería no ser como tipo la mano peluda, se cuenta. Ah, okay. Porque teníamos línea abierta a que la gente hablara y contara sus historias. Y funcionaba muy bien porque nos hablaba gente de Río Bravo, de Reynosa, del Valle de Texas. O sea, todos contando sus historias. Ahí fue como conocimos la historia de la lechuza de Matamoros, que al parecer ha acechado a bastante gente de aquí. Ok, ¿y ese programa por cuánto tiempo lo hiciste en la radio? Uy, más de un año, lo tuve, lo tuve más de un año y acabamos porque empezó la pandemia, entonces ya no había manera como que, que yo fuera a grabar a la estación, o sea, se empezaron a complicar muchas cosas. Entonces es reciente, ¿no?, lo tuyo, eh, que estás dentro de redes sociales presentando estos temas, investigando y documentando y exponiendo. Sí, es cosa de, de muy poquito tiempo, o sea, yo cuando me preguntan cuánto tiempo llevas, o sea, es no sé, un poquito más del año, un año y medio a lo mejor, y sí creció como todo muy rápido, porque, por decir, en la ufología me pegó de que traduje todos los archivos de la CIA, y me empezaron a invitar ufólogos, luego me dieron el programa paranormal, luego ya tenía yo que hacía mis, mis videos de casos criminales, y todo creció, o sea, fue creciendo como muy rápido, al grado de que yo, yo no sabía como, madres, o sea, mucha gente tiene muchos años en esto. O sea, en y... este caso, lo paranormal te fue jalando a ti. <risa> Haz de cuenta. <risa> y por eso <risa> también estaba este espacio en el que la gente decía como que, ay, tú no sabes nada. Y yo, pues, no, <risa> voy <risa> empezando. Yo no quiero engañar a, alguien, a nadie. O sea, yo les comparto lo que he aprendido y lo que sé. No soy una experta claramente, simplemente pues yo yo no controlé cómo se dieron las cosas. Todo empezó porque yo quería compartir cosas que sabía y ya. Ya sí con razón. Ahí ahí tiene muchas respuestas para las personas que los trolls de Melissa. <risa> Información para los trolls de Melissa. Melissa, ¿tienes trolls? O sea, ya cuando uno tiene trolls es porque ya está haciendo cosas importantes. Sí, por esa parte no me siento tan mal, pero, o sea, quiero decirles, yo sé que me pongan una, en, un, en un lugar vulnerable cuando les digo lo que siento y es que en verdad sí sí hay cosas que ustedes dicen que sí me hacen sentir mal. O sea, yo, si ustedes están atacándome, yo sé que es porque lo que quieren es hacerme sentir mal. Y sí lo logran, sí lo logran. O sea, sí es, me hacen sentir sí mal. Sí lo logran. Sí claro. lo logran y, tal, tal y lo al loco. grado de que yo me quiero alejar mucho de esto y yo sí me cuestiono que pues por qué hago esto si pues si no soy una experta o si estoy bien tonta o si estoy bien hueca o todas las cosas que ustedes me dicen y si sí me hacen sentir mal y, y sí me hacen llorar a veces y si sí pasa o sea una cosa es que también eh, seguramente eres sensible muy sensible otra cosa es que como recién estás empezando en esto pues eh, te afectan, a mí ya llevo 14 años y me siguen afectando los, los comentarios negativos, fíjate cuando te falta, y, y que esté, pero donde estés, o sea, si en algún momento te lastiman tanto que decides alejarte, lo, lo malo es que a donde vayas vas a, a tener gente que, que simplemente no le parezcas, que, que siempre que te tenga envidia, que no le gustes, etcétera, Siempre va a haber gente de esa que te va a estar echando tierra. Sí, o sea, por, o, yo entiendo, yo entiendo porque me dicen de que no, pues aguántate, ¿no? Al momento de que uno se pone enfrente de una, de una cámara es para aguantarse lo que dicen y están, estoy de acuerdo. O sea, uno tiene que tener como esa fortaleza de aguantar. Y regularmente la tengo, pero quieras o no, hay veces que uno se siente más vulnerable o uno está más... Este cabizbajo que es lo normal y los comentarios de alguien se afectan y también te preguntas pues yo qué te estoy haciendo a ti para que me tengas tanto odio o para que estés enojado conmigo, cuando yo me meto aquí a tus transmisiones pues es para compartir con, contigo yo te considero un amigo y yo tengo en mente que Ay, quiero ir a compartir con Ox, a reírme con él, a platicar con él un rato y a compartir con todos ustedes ¿no? que también son de alguna manera pues amigos, familia y cuando pasa eso, pues sí, o sea, te agüitas porque dices, pues yo no me meto para ofender a nadie, ni para faltarle el respeto a nadie, ni para engañar a nadie, no les estoy pidiendo dinero, no les estoy pidiendo que crean en mí, simplemente les estoy compartiendo de mi tiempo y de quién soy. Entonces el hecho de que su respuesta a eso sea negativa o sea hiriente, porque lo que quieren hacer es herirme, pues sí me saca de onda y sí afecta. O sea, por más fuerte que uno sea, sí, sí te lastima. Pues sí, sí lo hemos notado en tus eh, diversas desapariciones de, de las transmisiones, pero no sabemos que sea por los comentarios. ¿no? Yo pienso que porque te pasa algo en el trabajo, no puedes, o tienes problemas, no sé, pero no pienso que sea porque hay gente que te haya escrito cosas feas aquí, en tu canal de... en tu canal... Como me preguntaron que si habías tenido problemas por el contenido que subes y yo te pregunto además si has tenido trolls en tu canal también. No, es que justo en mi canal la, la, la gente que está ahí es como muy buena o sea todo lo que tienen para compartir son cosas bonitas realmente pocas veces me encuentro con un comentario negativo o hiriente en mi canal y creo que es por lo mismo de que la comunidad que tengo sea tan pequeña, desde siempre como que hemos aprendido a que solo lo que compartimos son cosas para construir y cosas buenas, y en el momento que algo no les agrada, la manera en la que tienen de decirlo es una manera pues bastante amigable, ¿no? Y así es una comunidad bonita, pero obviamente tu comunidad es muchísimo más grande, o sea. No, y... ni siquiera el doble ni el triple o sea es mucho más grande o sea yo Entonces, entiendo que muchos que están aquí no me conocen y que si tienen ese celo de que pues ¿quién es? ¿por qué le invitas? y ni sabe porque <risa> lo, los invitados que tienes regularmente son gente experta en algo y pues yo voy empezando en esto y yo nunca he intentado eh, hacerme pasar por experta en algo simplemente vengo a platicar contigo de lo que sea que haya que platicar ¿no? Pero de que... bromear y de que, fíjate que no eres tú en específico Porque hace rato habló Una niña, no sé si estabas en la transmisión Cuando habló la niña de, de Honduras uh, No, no escuché Bueno, habló una niña de Honduras Tiene como nueve o ocho años Y aquí la gente La atacaba con todo O sea, sin piedad <risa> Sin piedad la estaba atacando A la niña y es como pues Aquí los tóxicos en realidad Es que es, es, son los de aquí no te sientas que tú en tu particular les caes mal. A todos, a todos, estos tóxicos les dicen cosas. Pues este, sí, sí lo entiendo, te digo. O sea, yo estoy eh, acostumbrada y he aprendido después de todo este tiempo que tengo haciendo esto, que no es mucho, pero sí es algo. A decir, bueno, es la percepción de solamente esta persona. Y la realidad es que en comparación siempre son bien poquitos la gente que, que tiene algo negativo que decir. O sea, ponle tú que de 20 comentarios son solamente dos negativos. Entonces también hay que apreciar eso, de que son 20 personas que están apreciando lo que tú haces y están apreciando y valorando tu tiempo y son dos que no les parece, ¿no? O que tienen algo negativo que decir. Pero como quiera, esos dos sí, sí causan cierto impacto, ¿no? Pero creo que son también tiene que ver en el momento en el que tú estás. O sea, si te sientes un poquito triste o andas un poco decaído, obviamente va a afectar más un comentario negativo, que es lo que me pasó a mí como en este tiempo que decidí desaparecer. No, pero desapareces muy feo. Ya Vimos, sé. Un Desde luego nos vemos. Simplemente así te zapané. ¿eh? Sí, no, perdón, es que, o sea, sí, sí, no sé ni qué fue, pero debo decir de que es. lo que querías lograr lo lograste, si sí, me hiciste sentir mal, y si querías que no estuviera aquí tanto tiempo, lo lograste. Aquí la verdad pensamos que estabas enojada por una situación en específico, o sea, porque hablábamos de ti, que estos días que no venías, hablaban, pues la gente obviamente pregunta por ti, y teníamos una teoría del por qué tú estarías enojada, no, no está enojada, y le echamos la culpa a los dibujos de Awitz y de Akira, que como te mandan tantos dibujos y se pelean, y que, por, que ya, hacen, ya hacen dibujos muy este muy. Estilosos. Es como que, pensamos que ya te habías fastidiado, que te habías asustado, que te molestaba que te hicieran esos dibujos No, me encanta, o sea, todo, todas esas muestras de cariño, porque esos son, son muestras de cariño, las aprecio demasiado O sea, ¿cuánto se tarda en hacer un dibujo Akira, no? O sea, todo eso lo aprecio mucho, el hecho de que una persona me dé así de su tiempo para compartir conmigo lo aprecio donde yo, te digo, no tiene nada que ver con las cosas que llegan aquí, ni siquiera con la estrellita, o sea, yo sé que estamos bromeando y todo, sí, o sea, y lo aprecio y yo los veo como, como mis amigos también y como mi familia y me gusta mucho estar compartiendo con ustedes, pero cuando alguien te manda un mensaje directo o te etiqueta en un comentario negativo o así hace un comentario hiriente, en verdad, cuando se meten con con quién eres, con tu familia o cosas así, es cuando sí logran tocar a, a veces fibras sensibles, yo sé que en algún momento ya me va a valer madre, pero todavía, todavía no llego a ese momento, o sea soy un humano como ustedes, si sí me hacen sentir mal a veces y Mira, digo a lo mejor estoy mejor sin estar como enfrente de una cámara ¿no? No, no tranquila, de, no, eh, los comentarios de esa gente que te dice cosas malas porque yo estoy de acuerdo que incluso yo te he te, este, propuesto a que digas groserías o que insultes a alguien o que seas mala con alguien y no tú siempre respeta, respetando. Entonces a mí me consta que tú no atacas ni a nadie ni haces sentir nada a nadie mal y hay gente que sí viene y te dice cosas. Entonces eh, es gente como dice aquí José Manuel, que no les hagas caso, que simplemente los bloquees y que no los tomes en cuenta porque son personas que simplemente hasta escriben seguramente sin sentir eso, simplemente por por para que los voltees a ver. Eh, entonces, no son por las pinturas rupestres de Agüetz, ni por, <risa> por no, no de... de no, no, no, no, para nada, para nada, no tiene nada que ver con eso. Yo voy a seguir trabajando más en, en, en hacer esta barrera, o tener como esta barrera en la que, pues, cualquier comentario no me haga sentir mal, para no desaparecer tanto tiempo. Ok, te iba a preguntar también si ¿Tenías trolls en tus TikToks? Por ejemplo, en TikTok que tienes medio millón de seguidores, es una red social que sí ya la explotaste muchísimo y que obviamente tienes muchos comentarios, ¿ahí no tienes trolls? Casi no, o sea, y si sí si tengo, no me he dado cuenta, o sea, porque TikTok hace cuenta, te enseña, pues tú sabes, Ox, tú también tienes un chorro de seguidores, te enseña, muy, o sea, te metes y son muy poquitos comentarios los que puedes ver, ¿no? en las notificaciones y a lo mejor ya ni te interesa como fijarte ay qué tanta gente ha comentado no o sea porque son tantos que ya ni, ni lo ves entonces a los que yo alcanzo a ver pues es casi nulo o sea casi no tengo porque también el contenido es muy amigable o sea es sin ánimos de ofender a nadie es nada más compartir algo que sabes o algo que piensas y pues la gente que quiere aprender de eso, pues está viéndolo y los que no, pues son los que comentan cosas negativas, pero es muy poquita gente la que comenta cosas negativas. Bueno, entonces ya saben, gente, eh, fíjate, ayer Melissa estaba, me acordé de algo porque ayer estábamos eh, con una entrevista con un chico youtuber y estábamos Ajá. hablando de que descubrió unas, unas estrellitas de barro eh, en un cerro entonces estaba hablando sobre las estrellitas y ponen en los comentarios, alguien puso, no digas estrella, estrellitas porque alguien de aquí se puede molestar. <risa> No se les va una. No, y la verdad, no me, o sea, no me molestó eso. O sea, creo que también es de esos momentos en el que uno se siente mal. Y, y pues creo que se explicó mucho, ¿no? No es la palabra, es la acción de que, ay, todos me quieren molestar. O sea, qué mala onda que yo no los molesto a ustedes. Cuando la neta, sí me dan motivos. O sea, yo me podría burlar muy feo de cada uno de ustedes. Pero no lo hago, a pesar de que podría hacerlo. Y el hecho de que ustedes lo hagan es como que, ay, qué bañados, qué mala onda son. Pero es eso, no la palabra. nuevamente ya te tenemos de regreso, te sientes mejor. Espero gente que no le diga nada malo porque <ríe> se nos puede perder otro mes. <risa> no, ya quería, ya quería venir, la verdad, ya los bien, extrañaba paga el stream yard, entonces si la, si la corren, ¿quién nos va a pagar la transmisión? ¿Cuántos años tienes? No es la edad, oigan, no importa la edad, uno sigue teniendo corazón y sentimientos, o sea, si tengas 50 años, hay cosas que te van a seguir doliendo y ya. Bueno, estábamos viendo cosas en TikTok precisamente, vamos a, a ir por esa media hora de falta que falta de vivo ver algunos videitos de TikTok. Yo, yo sigo mucha gente que habla de temas paranormales y demás. Antes eh, seguía a puras mujeres que bailaban, pero mi novia <risa> mi novia me descubrió, me, me, me dijo, me mandó capturas de mira a todas las que sigues. Qué oso. Fue, fue como inevitable, o sea, decirle, no, yo no sé, fue Chucky, ¿no? O sea, <risa> Qué feo. No. Fue Chucky. Y pues ni modo, ya tuve que aceptar la culpa. Y, este, y pues ya las borré a todas, las, a las mujeres que seguía que bailaban. Y empecé a agregar a, a mucha gente que hablaba de los fenómenos paranormales. Actualmente ya en TikTok no me salen chicas que bailan, me salen puras cosas de, de TikTok, de fenómenos paranormales. Y entonces, pues ha sido más interesante ahora, fíjate, el TikTok. <risa> ha sido más interesante porque sale para seguir... Trabajando. Soy Team Andrea por completo. Team Andrea. Andrea, estoy en tu team. D ¿Es dice, que sí? yo no te dije nada. Dice, si yo no te dije nada, no digas. No, sí, sí, me pasó. No capturas y todo. Es que también, pa qué? O sea, ¿qué, ¿qué te va a dejar eso? Nada. No hay aprendizaje ni nada ahí. La verdad, sí, no, no me dejaba nada. Pero fue chucky. Fue un fue, fue, fue momento donde... Te posesionas por Chucky. A veces a los hombres les pasa eso, que te posesionas por Chucky y no eres tú. Ay, por favor, por Dios. Bueno, pero en eso, que has visto? Yo vi, fíjate, me salió un video justo del fenómeno paranormal de una niña, ¿no? Una cosa ahí que se, aparecía, que se le aparecía a una niña. No sé si lo viste. Ah, apenas un video viral. Ajá. ajá. Hay una niña que está... ¿Una niña fantasma que está peinando a otra niña? Sí, que está... sí, sí, sí, ese, ajá. Okay. El primero sí se me hizo de que dije, ala, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Está raro. Pero el segundo que vi ya se me hizo de que, ay, no, es totalmente falso. Sí, pasa que hay una cuenta, es una cuenta de un chico colombiano que hace ese tipo de videos. Entonces toda su cuenta de TikTok tiene videos eh, similares a ese y cada que sube uno, pues se vuelve como famosón porque están muy bien realizados. Yo lo quise imitar, pero no me salió mi corte. La verdad sí se ve falso el mío. Obviamente se ve mucho más falso el mío. Eh, pero se hace con máscaras, eh, con edición. Y con las máscaras se puede reproducir completamente eso que estábamos viendo. Se ven muy buenos los videos, se ven interesantes, paranormales y de terror. Pero lamentablemente todos son hechizos. Vamos a ver entonces qué tenemos en el TikTok. ¿Parece? A ver. Vamos a ver qué tenemos en el TikTok. Con el TikTok, TikTok. ¿ya hiciste este? ¿Sigue, Sigues con esa canción, ¿La otra, vez la, la otra vez también la cantaste. Me quedé traumado. ¿no? Que baila, ¿no? Sí, sí, sí. Pero... pone loca con el TikTok. Muy vieja. Muy vieja, vamos a ver. Estamos viendo este tal Moche. ¿Tú has visto este tal Moshe que habla con duendes y que los duendes caminan y demás? Tal vez sí, pero no lo recuerdo, a ver. Pero vamos a ver si tenemos otro, otro video del tal Moshe, aquí, aquí hay muchos, dice Duende Ataca, vamos a ver uno de estos. ¡Cookman! ¿Estoy dejando ahí, amigos? Como ustedes me dijeron, voy a meter la manzana, es que, que muchos de esta quieren que, que acerquen la cámara mucho, pero a veces no se puede amigos, se supone que o está, no les puedo dar gusto a muchos, pero, está grabando la casa de un en se les gusta, salen las, más mal, Vamos a ver si el duende ataca porque eso, eso es el Bendecito, quiso, ¿no? ¿Te, gusta ¿te gusta esta manzana? manzana? Yo sé que la manzana no está bien, amigos. Claro. Pero... Oye, no se ofenda conmigo. Te he traído esta manzanita. ¿Quieres venir conmigo? Necesito de tu ayuda. bendecito ¿puedes venir? bendecito ¿puedes venir? ¿Puedes tomarla? Ay, güey. ¡Ah! <risa> ¿Viste el video? ¿Sabes qué sí. yo creo que hace este, este muchacho? Yo creo que eh, en estos hoyos le, les hace un este un hoyo por el otro lado. Entonces. ¿Un, ¿Un hoyo por el otro lado? Ajá, entonces es como que asoma la mano, o, o sea, asoma como un muñequito eh, desde el otro lado. O sea, alguien estaría metiendo al... Monito, y entonces se ve como si de verdad hubiera un monito dentro de un hoyo, pero el hoyo tiene salida del otro lado. A ver, ponla de nuevo. Es ver, que no Son <risa> muchos, es que son muchos hoyos. <risa> no te entiendes la del hoyo, a ver. <risa> hay, hay muchos videos de donde me lo bueno, vamos a ver, este. Le quitaron la voz a este. Vamos a ver este otro. A ver, uno, uno que se mueva, uno. Dice duendes reales, duendes captados, sirena captada, eh, vamos a ver, duendes real, vamos a ver este. Mira, supone allá arriba está el duende, ¿ya lo viste? ¿Arriba? Sí, mira. Ah, ok, ya, ya, ya, ajá. Y sus videos son, se tratan solamente de esto, que encuentra duendes, que habla con duendes, que los duendes se mueven. Mi amigo Moshe. Y luego, ¿sabes qué es lo peor que me cae? ¿Qué? Aparte de que sea un fakeero de primera, que, que hable todo, todo tonto. Yo sí me permito ya insultar, la gente ya, ya sabe que... yo soy Ya, tonto. sí, no, sí, tú tienes todo el derecho a insultar a todos. <risa> Insúltalo, a ver. Déjame ver si hay uno donde hable todo tonto. Ver, todo estúpido. <risa> a ver, es veamos. Bueno, ¿eh? Por fin, por fin algo de, de cosecha. Uh -uh. sí, ya basta, ya los voy a insultar a todos <risa> oh, muy bonita. y muy fuerte ¿qué es esa cosa chiquita? para el tiempo que lleva ahí se... está mojada <risa> ¿sabes qué es lo peor? O sea, ¿sabes qué es lo peor? que sus videos tienen millones de vistas <risa> millones de vistas <risa> oh, qué loco es que hay un dicho que justo dice eso. Mira, la la es gente así. Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido ah, engañados. Sí, pues, Sí, por eso todos estos chantas tienen tantas vistas. Ajá, como que de alguna manera a la gente le gusta más ser engañada a que tú les digas, no, mira, esto es por esto y esto, y es el hecho de no aceptar de que, a la madre, alguien me vio la cara, ¿no? Me gustaría, pero no puedo actuar tan tonto como este tipo, como los exploradores paranormales, o sea. No Deberíamos puedo. hacerlo, ¿no? Deberíamos ¿Sí? empezar a hacer algo así. Actuar, morralito? así cosas. Porque mira, por ejemplo, de este hoyo según sacó una piedrita y encontró un morralito con dinero, mira, con monedas. ¿Tiene ¿Ya viste? Y se si habla como tonto, es sí, verdad, es ¿no? no desconozco conozco, este tipo de monedas. Ni sé ni de dónde sea. así se ven muy... Antigua, cheque, vaya tú vas a ver si son de tiempos eh, medievales, sea mamón que tiempos medievales, no. que tiempos medievales, ¿Qué? está en México el güey, está en Veracruz, está en Veracruz dice que de tiempos medievales las monedas, pero tiene un monillo ahí colgado, ¿no? Sí, sí, sí, tiene un duende ahí. ¿Quién es ese monillo? ¿Eso es Moshe? <risa> no, tiene un nombre, creo. Sí tiene nombre el este, video. ¿Quién es Moshe, entonces? ¿O de qué no. amigo habla? Ah, ¿Quién, es mi... sí. ¿Quién es el amigo Moshe? ser a Moshe? Sí, ¿cierto? Porque se llama pues mi, amigo sí, no. Moshe, ¿no? mi amigo Moshe. Mi amigo ¿no? Moshe y ha de ser ese vato con su amigo Moshe, que es el duende. pero El último intento, amigos, si no, esto realmente fue un fracaso. Ah, bueno, por ejemplo Uy, ahí está jugando que que a, a, la, un siete, a la lotería con el duende. La cantidad acá es la que ganamos supuestamente. Tres, dos, siete. Hemos ganado, amigo, dos euros. Ganamos dos euros. Al parecer, Puk tiene suerte. Ah, ya es Puk, es el, Muy bien, el Puck, duende. Gracias. Puk. ¿Me hiciste Puck. Gastar, pero ganamos. Según ese, el duende Spook. Bueno, entonces, ¿quién es el es Moshe Y en realidad, el que lleva el programa es Spook, el duende. Mira, aquí es un ca según camina. Vamos a ver. Ay, oh, qué bonito camina. Ay, qué camina bonito re bien Cam... contigo, ¿eh? Sí. Yo quiero uno así. Miren nomás, amigos, cómo camina con Frank. Ay, qué bonito. <risa> pues bueno, ahora mismo, ya vas a conectar. Pues no. ¡Ay, qué bonito caminar! Oye, yo podría ver ese video todo, toda la vida. A ver, pues no. <ríe> hay más donde camina su duende. Pedro. Camina bien bonito. Yo uh, quiero un duende que camine así. A ver, vamos a ver. Este muchachón picarón. ¿Tú? <ríe> okay. Acompañarnos el día de hoy a esta aventura. Miren, amigos. Algo muy curioso y de verdad es esto: miren. Sus ojillos, ¿cómo se ven? ¿No? ¿O sea, ¿Sus facciones son muy diferentes a las de Fasha? Está bonito, la neta. Este duendecillo, pues sí es el más travieso, <risa> pero pide un cascabel, amigos. No puede ser. ¿Te falta un cascabel? No manches. Oh, no. <risa> Vamos a buscar ese cascabel que te falta, Puc, porque tu sombrerito se ve un poquito y, raro. pinche. Diez minutos después, un no, millón no, de listas. ¿Sí? Eso es lo que más me enferma. No puede ser. O sea, la clave es buscarnos un duendecín. Eh, yo sí quiero uno. O sea, pero te... ok, compras un duendecito como ese. Y, y hablas con él y ya. No, espérate. O sea, hay que activarlo de alguna forma, ¿no? Este... Sí, se supone que se activan con, con la luz de la luna y cosas así, ¿no? No sé. ¿Tú sabes cuál es la activación de un duende? Es fácil. En internet obviamente lo encontramos, pero sí. A ver, a ver. ¿Tú activarías un duende? Eh, sí, porque yo sé obviamente que estos no se activan, o sea... ¿Lo has hecho? No, no. ¿Lo harías? Mira, aquí, aquí camina. Sí, sí, podremos intentar. Ay, qué bonito camina. Eh, yo quiero uno. Eh, pongo, ¿cómo activar? Y lo primero que me sale, un iPhone, un celular metro, Alexa, el roaming, Siri, un control uni universal, una runa. ¿Sabes qué son las runas? ¿Una <ríe> la runa. runa? Sí. Sí, esos están padres. ¿Cómo activar un duende? A ver, un duende. A ver, ¿tú ya encontraste cómo activar un duende? Hola, me está gustando mucho ver cómo camina el duende ese. Por eso tiene millones de vistas, pinches. A ver, paladín, ¿no? Yo tengo millones de vistas. Es que cuando lo veo de cerca digo, ay, no lo quiero ver. Pero cuando lo veo de lejos caminando, es algo que sí me gusta ver. ¿What? Vamos a... Es a que el duende, ese duende, con todo el respeto que me merece, tiene la cara muy fea, la verdad. ¿Este? A ver. Ese ah. tiene una cara como fea. O sea, sus, sus videos no, no tienen nada de, de sustancioso, nada. ¿Cuántos duendes, cuántos amigos duendes tiene? Este parece que nada más siempre lo anda trayendo. ¿Nada o sea, más eh? uno? Sí, es como para que tuviera más que, pero bueno, nada más de uno con uno, mira, creo que son los, los videos son igualitos todos, mira, lo lleva ahí en su carriola, le, le pone su... carriola, el duende, a ver, a verlo, ¿Eh? pero ve, o sea, si ¿sí camina solito, <risa> <risa> Fomentando, no <risa> que la gente... <risa> Pinche mocha y con su duende para todos lados. Él, los duendes no comen carne, ellos son vegetarianos. Entonces, ya me dio mucha hambre, así es que vamos a. O sea, imagínate, este. Sí, ha de ser muy poderoso su duende, porque para tener millones de reproducciones en YouTube, sí está cañón, ¿eh? Pues sí, es que a ver, ¿cómo se vende? activa un duende? A ver, busca cómo activar un duende. Cómo activar un duende en luna llena. O sea, hay diferentes este, uh -huh. maneras de activar. ¿Por qué hay tanto charlatán y creadores falsos? Porque es... ya lo dijo Melissa. O sea, tiene mucha razón. Es mejor cómo que qué. Ah, sí, es más fácil engañar a alguien que convencerlos de que han sido engañados. Dice Melissa es una seguidora más de Moshe. Yo, pero a ver, ¿cómo se llama su cuenta? Sí, Pasamos de TikTok. su TikTok, su TikTok de paro. De, pa, de, de, pa, de paro caminando. Ese video está buenísimo, gente. Hay que admitirlo. Dice, alguien dijo hace rato que Moshe lame sapos de colores. A lo mejor el sí, pero el duende no. Ahí radica el éxito. El duende se mantiene sobrio. A ver. Yo voy a conseguir ya mi pinche duendecito. Voy a hacerle así de... Tú no tienes, tú sí, con... sí tienes, ¿no? Tú sí tienes duendes ah, por sí, ahí. Tengo, tengo varios. Sí. <ríe> a verlo, a ver. ¿Tu favorito cuál es? No, los, los tengo amarrados y los tengo en una bodega. No los tengo por... aquí, no me gustan. Eso es raro, ¿eh? ¿Amarrados, dijiste? Sí. Entonces es súper raro. Sí, porque este me dan miedos los duendes. <risa> ok, a ver, ya estoy investigando cómo activar su duende. Vamos a ver cómo activamos un duende. Aquí, deja de ver, creo que tengo un duende. No. Tengo un troll. No tengo dos trolls, pero no duendes. de ¿Esos elfos? No. No, no me gustan esos elfos. ¿Elfos? Ajá, eso, ese que tiene el Moshe es un elfo, no es un duende. Hasta, hasta eso le engaña a la gente a ver dice cómo activar tu duende idealmente una noche de luna llena o luna nueva puedes preparar un lugar con una vela, un incienso según sientas, muy importante tener claro en que necesitas que te ayuden para intencionar a dicho duende, si le tienes un nombre aún mejor ok, aquí tenemos que tiene que ser luna llena o luna nueva y le okay. tienes que tener un nombre, ¿no? Lo tienes que bautizar. Cierra tus ojos, visualiza qué es aquello que quieres que hagan y con tu mano diestra tocas a tu duende, siempre visualizando aquello que deseas. Yo, el ejemplo, Juan Pedro Pérez Soto, en nombre del universo, pido permiso a los guardianes de los duendes para activar al duende perenganito de tal e intencionarlo para que um, traiga éxito a mi vida laboral por ejemplo que así sea que así se haga y así será repetir tres veces importante sentir cada palabra que digo y ser específico en lo que solicito no te apures tanto no olvides que alguien va a tu lado uh, o sea es como la, la ley de atracción un poco no sí como que como que ahí escucho como que le das tu energía no Sí, de alguna manera una o sea, foto ¿Qué es eso ¿Qué pasó? Están, este... todo el tiempo estamos rodeados de este ya, es que está abierto los tiktoks y entonces están escuchando mm -mm. estoy viendo un tiktok, vamos a poner los tiktoks para que eh, vea la gente que estamos viendo entonces, en luna llena se, es lo del, lo del duende. Y luna dice... llena o luna nueva y le pones su nombre, o sea, no sé, ¿cómo, cómo te gustaría llamarla a tu duende? Este, chamuquín. Chamuquín, ok. Ya tienes a tu duende porque obviamente tienes que tener la figura. Miren, por ejemplo, aquí está, ¿no? Aquí tienes tu duende. Ok. Tiene que ser un duende, obviamente no puede ser un juguete cualquiera, es un duende. A ver, no, esa, esa no me gusta. ¿Esa no te gusta esa toma? Okay, no, okay. no okay. a ver, no me desconcentres. <risa> <risa> Ella, no. Así. ¿Qué? ¿Por qué no te gusta más de cerca? No sé, siento que tengo aquí el zoom el, así pegándome en la cara. Ok. Ok, tienes a tu duende, ¿no? Ajá. Y dices este le pones un nombre yo quiero que se llame chamuquín sí. entonces dices yo perenganito de tal quiero que tu chamuquín me ayudes a conseguir al amor de mi vida el éxito profesional así ah, la lista de cosas que tú quieres no el éxito profesional suerte en todo atraer ah, si dinero al duende. ajá tú le dices todo o sea le tienes que dar un motivo de existencia a tu duende entonces, ya le empiezas a decir de que todo lo que quieres que él haga por ti, o sea, le dices a lo que quieres que él venga y lo repites tres veces de nuevo. Yo, prenganito de tal, te activo a ti, sutanito de tal, para que hagas esto, esto y lo otro, que así sea. Yo, prenganito de tal, tres veces y luego que así sea y ya, este, al día siguiente ya tu vende va a estar Activado. activado. Oh, ya ves, no es nada difícil activar un duende. De hecho, si se portan bien y el, el programa sube, vamos a conseguir un elfo y lo vamos a rifar entre los seguidores, ¿qué te parece? ¿Un elfo? Sí, así como el del Moshe. Los elfos son súper bonitos, ¿no? No, el del Moshe es un, duende, es un elfo. ¿Crees que el de Moshe sea un elfo? Sí, sí, es un elfo. Vamos a invitar a Moshe al programa. ¡Ay, ¿también? no, Dios mío, santo! <risa> a que nos hable de su elfo. No, no, los elfos son súper bonitos, ¿no? No quiero ofender oh. al elfo de Moshe, Ajá. pero... ¿Es un elfo eso? Son duendes, pero es de la línea de los elfos. Pasa que... O sea, te explico. En España... Eh, se, produce, se un, un hombre produjo a estos duendes. Hizo una serie. Primero hizo una serie de ponte unos 10 duendes. Les puso nombre y les puso, este los caracterizó, les puso nombre y los puso como que de la abundancia, como del trabajo, etcétera, ¿no? Y entonces hizo su, su marca y come, empezó a comercializar estos elfos por, toda, por todo el mundo. Entonces, estos elfos, por ejemplo, el que tiene Moshe es de una línea, es de una línea este, que se dedicó a hacer los elfos. Es una sí. marca. Sí. Por eso, por eso digo, es un elfo. No, no a que se refiera a que es un, un ser, un élfico, el, ¿no? Sino sí. que es parte de la línea de, de la marca, eh, esa, esa, ese tipo de marca. Por, por ejemplo, a los trolls es otro tipo de marca. Aquí, te, ¿a ti qué te daría más confianza tener? Ni uno, a mí no me gustan los, los duendes, en general, <risa> los duendes es como que las figuras paranormales que más me desagradan. Me pero a, si, si estuvieras obligado a tener uno, ¿cuál elegirías? Este, oye, oye, no es que no me gusta ni uno, no me gustan los duendes, pero ya Estás tengo. obligado, si no mueres, ¿es tener uno o morir? <risa> Tengo uno que, se, que parece Santa Claus y ese, ese sí me lo quedé porque no se veía como duende, se, se ve como Santa Claus. Mira, vamos okay, voy a buscar a aquí ver. elfos. Un, un elfo como eh, con apariencia de Santa Claus, está increíble, ¿no? Elfos, eh, vamos a poner Foxman, el eh, elfo, fachán, ándale, mira, estos elfos de pep, elfos de pep, elfos de pep. Pep Catalán, exactamente. Elfos de Pep Catalán son los que son los que se llaman esta marca. A ver, ¿cómo? estás compartiendo una imagen, creo que no lo estamos viendo. A ver, sí, deja, a ver, creo que aquí. Ah, voy, a ver. No sé si ya me puse ahí. Eh, está viendo F un monito chiquito. Ahí estamos, elfos de Pep Catalán. Estos son los elfos de esta marca, de este hombre que empezó a hacer estos elfos. O sea, estos elfos no aparecen en una en una leyenda, no son propios de una tradición ni nada, este hombre se los inventó, se inventó los nombres, se inventó las características y los empezó a comercializar y funcionaron mucho, o sea, millones de personas han adquirido estos buenos, yo tengo este. Están bien bonitos, parecen viejitos. Tengo a Dagda, este es el que tengo ese está bien bonito, y lo tienes encerrado y amarrado, él también, eso es una clase de secuestro también. Sí, tengo a Dagda, y tenía uh, tenía otros dos, pero los otros dos los aventaron al río. ¿Qué ¡Eh! contaste esa historia? No. No. Tenía, ¿Cuál fue el que aventaron al río? Fue fue este. Ese, es ¿Y por qué lo aventaron al río? Qué cruel este es, el que es. que tiene es el mozo. Porque sí. se movían las cochinadas, rasguñaban la caja. ¿Neta? sí, o lo, sea, lo... a ti te consta que esto es to totalmente cierto o sea, pasa, mira voy a contar otra vez la historia porque tú no estás cuando cuento mis historias <risa> <risa> a ver pero una chica eh, cuando antes transmitía y tenía mi programa en YouNow eh, vino una chica y me regaló tres elfos ok, tres de los que están por aquí, ¿no? y entonces fue de, ay gracias, ¿no? pero no me gustan pero ni modo, me los había regalado entonces, Ajá. los metí en una caja que estaba aquí abajo de mi escritorio y durante los siguientes días, en la noche, que ya estaba todo apagado y, y oscuro, se escuchaba que rasguñaban la caja. Así. O sea, tú escuchabas de qué. Ajá, exacto. Y yo escuchaba. Y entonces, eh, varios días dije, no, eso, eso no es normal. Y dije, han de ser los duendes, ¿no? Y ya eh, los agarré y los amarré. A los tres juntos los amarré con ligas y demás y los metí en una bolsa y amarré las bolsas y estos estaban ya en una bolsa amarrados. Y después, es que para empezar, Ox, ¿por qué los metiste en una caja? O sea, ¿por qué no los dejaste libres? En mi, en mi, en mi cama, ¿no? Que durmieron ahí. ¿No? ¿Cómo quieres sí, tener un una cochinilla y todo, no? O sea, es bien. que es incómodo que, que te llegara a una casa y que te encierren en una caja. Bien. No, pues feo. Y, fie, y entonces, como yo siempre sacaba muñecos de la caja porque mis transmisiones eran con muñecos y demás, estaban bien entretenidas mis transmisiones. Hacía todas las voces como si fuera un ventriloquio. <risa> Ay, qué feo. Entonces, me doy cuenta que cuando saqué otros muñecos, me doy cuenta que la bolsa ya estaba rota, la de los Ajá. duendes, y un duende tenía una mano ya de fuera, cómo se había, cómo se había desamarrado y cómo había roto las, bols, las bolsas hasta <risas> tener su manita de fuera. Sí. Y, y ese día en vivo mostré eh, eh, los duendes, cómo, cómo estaban y demás, y además, ¿qué sabes que encontré en la caja? Encontré dulce pegado en el, como en la caja, como que había, como si alguien hubiera tirado un dulce por ahí, y pues, ¿quién? Aquí no hay niños, y yo no como dulces, a mí no me gustan los dulces. Sí. Entonces, ¿por qué había dulces? Y después encontré también como semillitas de bosque, como de estas piñitas y demás. Ajá. Entonces, ¿En dentro es? de la caja, o sea, muy como bien. si se hubiera salido y hubiera traído Ajá. de comer. Ajá, eso se me hizo muy raro. Dije, no, estas, estas mugres yo no las quiero. Yo creo que yo les daba de mi miedo, como que por tenerles miedo les daba alguna forma de energía, sí y en la transmisión eh, le hablé a, a esta amiga, le digo, ¿sabes qué? Ven por tus duendes, la verdad yo no los quiero, y ya no quiero ni una noche más que estén aquí, y sí vino, sí vino, estuvo aquí en la transmisión, vino, dije, ahí están tus duendes, le di los dos, eran, eran dos que no me gustaban, y el, el, el este como Santa Claus, todavía lo, lo dejé envuelto, se los di y le dije llévatelos, y entonces sí se los llevó, y al otro día ya le escribo, le digo, oye, qué onda, cómo te fue con los duendes, y se los aventé al río, digo, ¿cuál río? Dije y dijo, en el taxi que me fui, le dije que se parara en el río y los aventé, y le digo, ¿y por qué hiciste eso? y dice, pues es que en mi casa no los querían, por eso te los regalé, porque mi ¡Sí! mamá y tío, se movían, y yo no manches. Qué fe, o sea, también ella qué bañada, ¿no? De que. Sí, sí. Como nos hacían brujerías, pues te lo regalamos. <risa> como eran sí. demoníacos, pues Exacto, son tuyos ahora. Me lo no, regalaron. Sí, qué bañada, sí. Y de, y de eso, eh, entonces solamente me quedé con uno. Y el que tienes no te hace bromas ni nada de eso. Lo tengo en una super caja ahí amarrado en una bodega. Este, ahora que, que tú vengas, te lo voy a regalar para que te lo lleves. Bueno, sí, sí, si me regalan un elfo, un duende o cualquier cosa de esas, lo voy a activar y voy a documentar todo su crecimiento. Sí, y fíjate. Es eh, más, me voy a dormir conmigo en la cama, para que vean. Ahí, ahí tú, ahí tú. Fíjate que ah, también aquí está el Museo del Duende, entonces, a lo mejor si algún día vienes, algún día vienes, podemos ir al Museo del Duende porque están muchos de estos elfos, están durante, don, sobre todo el, el Museo del Duende, está, está padre ese museo. Y para que hagas un video ahí, yo ya hice un video ahí. Sí, sí si quiero ir, pues cuando no se cancelen los eventos, yo estaré ahí con todo el gusto del mundo. <risa> Pues sí, esperemos que ya no se cancelen los eventos. Dice like Oxlack Mr. Beast te mandó un mensaje, seguramente mandando me dando un mensaje. Ni que tuviera, ni que tuviera un bonde como el del Moshe para tener tanta suerte. Ya vamos a activar nuestros elfos y que se hagan amigos. Este todos tú sí? Es más, vamos a activar un elfo al mismo tiempo, Ox. ¿Qué te parece? Un duende lo vamos a activar. Sí, ajá. Este, pues sí, yo no tengo ningún problema con activarlo, solo que yo no lo puedo, no lo puedo tener aquí, aquí a la vista. Yo tengo monstruos y criaturas, pero un duende sí me da miedo, fíjate. O ah, sea, ahí donde grabas tú es tu cuarto, ahí también duermes. Ajá, sí, también duermo. Aquí está, aquí está la oficina y al lado está la, la cama. A ver, danos un tour. A ver, déjame aquí. Vamos a ver. A ver, vamos sí. a ver. Aquí. Miren, ahí, al fondo. Ok, aquí. A ver, a ver, déjame ver si no alcanzó a distinguir muy bien. A ver, vamos a prender la luz. Ahí está. ¿Qué grabas enfrente a un escritorio o algo así? Sí, este es un escritorio. Y, eh, a ver. Y ahí ya está la cama, mira esa que se ve como rojita. Ah, okay, que esa es tu cama, o sea, es tu, un muro el que la cubre. Eh, lo que lo divide es una barra de un desayunador. Oh, ya, ya, ya, muy mira bien. Eso. Ahí está el techo. Ya, ya. Eso rojo es tu cama. Sí, ahí está. Oye, la... tienes una tele súper grande. Sí, sí me gusta, así parece cine luego. ¿De cuántas pulgadas es tu tele? ¿De <risa> ¿De cuántas? 360. Mira, ahí está un, un tour 360. Ay, mira que ese es un alien. Y sí, mira, ahí está la puerta. ¿Esa puerta hacia dónde va? Hacia una terraza. ¿Hacia una terraza? Ajá. ¿Y cuál es la puerta de la salida? ¿Esa? ¿Esa también? Sí. O sea, es una terraza que tiene escaleras. No, hacia... no tiene escaleras. Pero ¿Cómo? es una terraza. Bueno, ¿y por dónde sales? Por ahí. Pero, a ver, a ver, no estoy entendiendo. O sea, ¿tú terraza es un segundo piso? Este, no, pero como está la casa elevada, ah, okay, por okay. eso es terraza, porque abajo pasa la calle. Ah, ya, y ahí mismo te puedes ir a la calle. Sí, por ahí, salgo a la ah, calle. Ah, ok, solo tienes una puerta, entonces, de salida. No, allá está, al fondo está el baño. ¿Dónde? Allá al lado de la tele hay un baño. ¿Ahí hay un como pasillito o qué? Hay una puerta al lado de la tele, hay un baño ahí. No veo la puerta. No se ve la puerta, pero ahí está al lado. Ah, ok. Y, y abajo la... de la tele, ¿qué es eso que tienes abajo de la tele? Abajo de la tele son consolas de videojuegos. ¿Juegas muchos videojuegos? No, ya nada más están ahí exhibidas. Lamentablemente <risa> tengo muchos videojuegos, pero no juego. Es un exhibidor de videojuegos, entonces. Sí. Ok. Y allá al fondo... Tengo otra puerta que va hacia ah. dentro de mi casa. Ah, ok. Y esa era mi pregunta: si tenías más puertas. Ah, sí. Bueno, allá al fondo hay una puerta que va al vestidor y del vestidor adentro de la casa. Ah, oh, muy familia. bien. Muy bien, muy bien. Ahí está. Ese es el, el 360 de esto. Oye, si tienes muchos compañeros, entonces. ¿Cómo compañeros? Sí, muchos, muchas figuritas. Este, sí, pues muchas cosas, sí. Ahí está. Ya estamos. Pues sí, no, no me gustaría aquí tener un duende. <risa> Pero por qué no, si sí tienes espacio para uno ahí. Allá afuera, sí tengo, sí tengo muñecas y tengo duendes. Mira, tienes muchos compañeros muchos compañeros pues yo digo que podemos activar este al mismo tiempo un duendecín un duendecín pues uh -huh. estaría bien vamos a ver dice Andrea que ella quiere ir al bosque de los duendes en Acochochitlán. fíjate que hay un lugar donde es eh, yo creo que hay cabañas y hay como en los árboles muchos duendes como la isla de las muñecas pero okay. hay muchos duendes en dónde en qué lugar es ese esto ha de estar, creo que en Hidalgo, ha estar en el oh. centro de la República Mexicana. Igual o sea, el... es, ¿No está lejos entonces? ¿Está Estás no, no, no. Ah, Hidalgo, dice Andrea, en Hidalgo, sí. Ahí mismo está también el, el, la, el Museo de los Duendes, también ahí en Hidalgo. Oh, súper bien. Yo, yo, ¿Tú has ido ya o no? Hay muchas cosas de, de visitas paranormales, ¿eh? O sea, en, en México hay muchísimo tema paranormal, a dónde ir, lugares donde espantan, lugares donde hay museos, lugares donde hay este, temática paranormal y demás, o sea, México está lleno de ese tipo de leyendas y de cosas muy padres para visitar. Oh, súper bien, yo, yo sí quiero conocer, o sea, sí, conocer la parte paranormal de México, conozco, fíjate, mucho de México, pero en la parte paranormal no tanto. este Yo creo que yo pronto... Voy a empezar a hacer videos como Luisito Comunica, pero de, de cosas de, de misterio y paranormal del, del país. Voy a empezar sí. desde cero y ya cuando tenga este recursos, pues podría ir a otro país. Pero mientras, en México es bastante. Entonces, quiero grabar todos esos escenarios interesantes en México. ¿No te gustaría ser como YouTuber como Luisito Comunica ti? Sí, o sea, está increíble porque aparte pues conoces un chorro, ¿no? Principalmente de tu país, ¿no? Yo siento que sí conozco mucho de México, este, tengo la fortuna de que me ha tocado conocer muchos estados de México, pero no la parte que en realidad sí me gustaría conocer, que es eso? O sea, la parte como oscura, ¿no? La parte que no todos conocemos. Sí, exactamente, El, la temática de leyendas paranormal, misterio que no es como los tours que, que se dan eh, este, normalmente a los turistas pero hay ese tipo de, de cosas muy padres en, en México, hay muchísimos muchísimos lugares, yo ya he ido a muchos pero no eh, he grabado como youtuber, la verdad todas las veces que he grabado las he grabado, pues por, grabo pero no para hacer videos entonces ahora sí quiero re, eh, regresar a todos los lugares que conozco pero ahora sí grabarlos estilo Luisito Comunica, porque ya quiero renovar mi, mis, mis videos, ya quiero hacerlos de otro tipo, de otra forma. Sí, la verdad, eso estaría súper interesante. Yo me uno. Cuando empieces, me uno a tu equipo. Ya está, Melissa. Pues ya son dos horas de transmisión, Melissa. ¿Qué? No, sí. yo, siento que llevo, yo siento que llevo diez minutos aquí. No ¿10 es imposible. Ya llegas bien noche también. Dice que Melissa muestra su dormitorio también. Ay, ¿cómo le hago? Es que tengo una webcam, entonces. Ay, yo pensé que iba a decir, es que tengo una hueva. <risa> no, tengo una webcam y el cablecito no es tan largo, o sea, vean. De que no, no. Miren, ahí están ustedes. <risa> o sea, de frente, ah, es un escritorio, ¿verdad? no está tu computadora? Sí, entonces, ¿cómo se los enseño? No sé cómo enseñárselos. Y atrás de la cortina, ¿qué hay? ¿Como Chabelo? No, es, es hay una puerta. Ahí no sé si se alcanza a ver tanto. Hay ¿Por una qué, puerta. ¿por qué, por, qué no, ¿Por qué tapas esa parte? Me gusta que se vea como todo negro. <risa> o sea, no, no hay nada en realidad. Esta es la, la cortina que uso para mis TikToks, que, a ver, que es como de, de astrología. O sea, sí. son como ahí están los signos zodiacales y sí. De un lado es como esa parte, del otro es todo negro. Quita la sábana. <ríe> es una cortina groserosa. Es y atrás de ti está tu cama? ¿Mande? ¿Atrás de ti está tu cama? No, no, mi cama está de, de este lado. Ah, o sea, también está como, como aquí, ¿no? Que donde transmites, al lado está tu cama. Sí, o sea, háganme cuenta, de este, de este lado hay un peinador... Y aquí atrás hay como un vestidor donde tengo, tengo dos closets. Ahí tengo un closet donde puedes entrar. Y de este lado está mi cama. Y enfrente de mi cama hay otro closet, pero no es para entrar. Es como un closet nada más donde tengo como la ropa formal. Y aquí está la, la puerta directamente. Y ya, o sea, no se pierden de mucho, ¿eh? No crean que está de que, uy, qué bárbaro. ¿Vos tienes como muchas cositas así puestas ahí y demás? Como. Así como en mi... Ay, a ver, déjame deja ver si lo puedo mostrar. Voy, es que estoy toda apagada, pero voy a poner esta luz. ¿Cuando eras niña, no hacías pijamadas? Este, miren. Ah, sí tienes cositas. Como que tengo este, esto, aquí una bola de cristal, un funko. Esa es la foto de mis abuelitos. Oh. Aquí tengo una taza donde tengo letritas. Un león, ay, a ver, no se alcanza a ver más, ahí está Alexa, un león, una vela, aquí tengo libros y Bien. juegos de Nintendo. Libros de terror. Tengo aquí un micrófono que me dio como la radio, el péndulo, Oye. como mis guiones. Oye, ¿tus guiones de qué son? Este, no sé ni de qué es, dice, haz el control de masas esto. Oye, pero lo, qué curioso que lo escribas todavía en libreta. Sí, la verdad, bueno, este es mi, aquí tengo como, aquí está Baby Yoda, están unos libros que tengo ahí, este, mi, de este, como mi micrófono. <ríe> Oigan, así. Oh, este es mi escritorio. Ok, ok. Qué curioso lo que escribes en la libreta, porque yo hacía lo mismo, hacía mis guiones en la libreta, pero eso ya lo dejé como en el 2015, entonces... ¿No dije, escribes nada? No, dije, si tengo que escribir, tengo que hacerlo en Word, porque en libreta es como que... como que eso ya está pasado mucho de moda. Es que yo, te digo algo, yo aprendo, me, lo, me aprendo mejor las cosas cuando las escribo, o sea, es aparte como, um, bueno, yo escribo mi guión para hacer mi video, pero no crean que estoy leyendo el guión. Lo escribo para aprendérmelo. Ah. Entonces, escribo todo el guión de lo que quiero decir y al momento de que yo empiezo a grabar, yo no estoy leyendo nada, yo les estoy platicando algo. Por eso sí, mis videos es, es como que yo... Mis videos son como una plática, o sea, yo les estoy contando las cosas, pero después de que ya las leí, ya las investigué, ya las escribí, ya se me quedaron. Y a veces hago cortes donde pues no me acuerdo de un nombre o de una fecha, ¿no? Pero si no lo escribo, no se me queda. O sea, yo sé que es más práctico como hacerlo como en tu celular o en un documento en la computadora o cosas así. Pero si yo no lo escribo, no se me queda. Tengo ya bastantes cuadernos llenos de que, de guiones de crímenes y así. He dejado bastantes, tengo muchos recuerdos. Ahorita lo que les enseñé aquí abajo donde estaba Baby Yoda, sí. son puros cuadernos que ya se me acabaron de los guiones que he escrito ahí. Yo, yo también tuve, tuve muchos cuadernos con, con escritos de mis videos. Mira, aquí la, la gente también dice, Felipe Ponce dice, es ¿qué? le dice a otro MMG, ya está difícil encontrar una chica así. Y encima le gusta Star Wars. ¿Te gusta Star Wars? Me encanta. A ti no, a ti también, ¿no? Sí, sí, me gusta también Star Wars. Sí, de hecho hay bastante gente que no le gusta, y yo digo, ¿qué? Qué raro, este... ¿no? ¿Y acabaste <risa> de ver el, el este, Boba Fett? Todavía no, hay bastantes cosas que tengo pendientes, que lamentablemente mi trabajo no me deja este, llevar la vida que yo quiero. <risa> Por ejemplo, terminar de ver mis series, este, ¿cómo se llama? Demon Slayer, no la he podido continuar porque no he tenido tiempo, pero sí hay bastantes cosas que tengo pendientes por ahí. Ok, muy bien, pues entonces ahora sí, Melissa. Eso no, va a tener... <risa> <risa> vamos a escuchar, a ver, no mandaron historias o algo, yo creo que podemos terminar esto con una historia y ya nos vamos. Con una historia vamos a ver si tenemos... Sí, en el... Ox, es que son las 11:47 de la noche. O sea, esto mínimo se tienen que acabar a las 12. Ok. Vamos. Además, hoy es un día especial porque es 22 de febrero. Hoy se ah, cierra un portal importante. Es lo que te iba a preguntar precisamente esto. <risa> Alguien preguntó qué trataba eso del portal 222022, no sé qué más. Explícanos. si tú sabes. Bueno, es que el año 2022 es un año maestro. Entonces se abrió un portal, un portal espiritual que es una conexión entre el universo y la tierra, entre el cielo y la tierra el día 2 de febrero. Al momento ese portal se abre el 2 de febrero y se iba a cerrar justamente el 22 de febrero. Todo ese tiempo lo ibas a tener como para manifestar. Eran tiempos con mucha carga de energía, ¿no? Estamos en el año de acuario, en el año del tigre de agua, entonces la energía es súper fuerte, y justamente hoy se acaba, que si, si, si se sintieron en estos días como más presionados de lo normal, como que las cosas a lo mejor no fluían tanto, es por toda la energía que trae este portal. Entonces al momento de que se acaba, pues ya no tienes toda esa fuerza o energía de manifestar lo que tú quieres eh, de una manera como más tan sencilla, ¿no? O sea, ya se cierra, pero también la carga de energía que tú sientes se aligera. O sea, ya te vas a sentir un poco mejor a partir de mañana. Pero básicamente era eso. O sea, nada más era como para poder manifestar de una manera más libre lo que tú deseabas. Ok. Fíjate que hay uno un tipo en TikTok que, que vi algo sobre eso del 22.2.2 y decía cosas feas de eso. Déjame encontrarlo. No, no, no es nada feo, no, no es nada feo para nada. De hecho, este año es un año de liberación. O sea, justamente en el 2021 estábamos como si estuviéramos agarrados. Este año se supone que es de liberación. Todas las cosas que tú sentías como más fuertes, como más complicadas, como que te sentías atado a cosas, en este año van a cambiar. O sea, vas a, vas a tener la fuerza necesaria para liberarte de todo eso malo. No, no tiene nada que ver con algo malo. De hecho, este es un año que nos va a beneficiar mucho a todos precisamente porque es el año del tigre del agua. ¿Es el año del tigre del agua? El tigre de agua, sí. ¿Qué es el tigre de agua? Pues eh, cada año tiene como un animal de representación. Este año es no nada más el año de acuario, del signo de acuario, sino es el año del tigre de agua. Oh, el tigre de agua. Bueno, Ajá. no, no lo encontré Ajá. el video de este. Pero este ¿qué tipo? decía? <risa> Se decía que era una pendejada. <risa> y la verdad, este, me cayó gordo por lo que decía y que quería es que lo escucháramos. Pero... te cayó, te cayó gordo y lo ibas a compartir? Sí, como moche me cae gordo y lo compartías. <risa> Oh, ya entiendo por qué estoy aquí. ¡Ay! Señor. Como me dice que hay súper mal, pues le invito. <risa> Agu Aguiz es un gusano de agua, dice, es otra vez. No, y la, la, bueno, uno puede manifestar el, en el momento que quiera, ¿no? Pero la energía de, de este de este tiempo iba a ser como más fuerte. Entonces, la el último momento que tenías de manifestar hoy era a las 2 de la tarde. O, o sea, ¿hoy a las 2 de la tarde era mi única oportunidad para manifestar? Sí, es que el 2 es un número súper poderoso. Aparte es un número, por decir, 22022 se lee de las dos formas. O sea, de atrás adelante o de adelante atrás es exactamente igual. Y el, el simplemente el año es un año súper poderoso, entonces... tú En tu cumpleaños hay un 2, ¿verdad? Sí. ¿En el tuyo? No. ¿No? en tu cumpleaños hay un 2, entonces, sí. ¿es un 12? Sí. Oh. ¡Ay, Si ¿sí te acuerdas! Yo no me acuerdo, pero pues adiviné. ¡Ay! ¿Tu número de cumpleaños cuál es? Tú ya vas a cumplir años, ¿no? Yo voy a cumplir el 18 de marzo. 18 de marzo. ¿Y tú 18, cuándo 18? cumples? El 12 de agosto. Hasta agosto. O sea, no, pues apenas, a los, bueno, estás a mitad de año, ¿no? Falta mucho, sí, sí, sí, todavía falta. Sí, 12 de agosto yo el 18 de marzo. 18, un día después del día de San Patricio. Ah, sí, el 17 es el día de San Patricio. Sí. Y el 18 el de la expropiación petrolera. <ríe> Qué rando. Me hubiera llamado Petronilo. Sí, te hubiera quedado bien también. O sea, como que va contigo. Sí, por Prieto, ¿verdad? No, no, yo, hey, yo no dije nada. Dice, dice Andrea que ya cumple el 15, o sea que tú, tú el 12 y Andrea el 15. Sí. Oh, yo no sé, no sabía. A... <risa> sí, ya, ya habíamos hablado de eso, de que Andrea ta, era Leo también. Ah, pues sí que es Leo, ¿verdad? Ah, sí. Sí, es Leo. Oye, y en marzo justamente hay muchísimos como rituales por el equinoccio de primavera, Ándale, que es como el mejor, de... ajá, el mejor momento para hacer rituales. El mejor momento del equinoccio de primavera, el 21 de marzo, sí. Yo el 18 me hubiera llamado Petronilo, ¿tú cómo te hubieras llamado? No tengo idea, no sé, es que no hay nada, no hay nada así como... O sea, la fecha, el 12 de agosto, debe de tener un santo. O sea, no te vas a salvar, de verdad no lo buscamos. Creo que es San Melisa. ¿Qué? ¿Eh? Estoy casi segura. No, estoy, sí, es San Melisa, ya me acordé. 12 de agosto, santo, a ver, vamos a ver. San Melisa, cuando doble. hables. Hilaria, dice. <risa> no es cierto, no es ¿Sí? cierto. No le crean, no es cierto. Dice, cada año, el 12 de agosto, se dedica, entre otros, a Santa Hilaria, Mártir, Madre Santa, Afra, Hilaria, La China, Hilaria. ¿Te, te habías llamado Hilaria? Hilaria está bien, ¿eh? O sea, también suena, también suena bien. O sea, porque antes a, a toda la gente le ponían el nombre del calendario, ¿no? Pero qué hueva, ¿no? O sea, como que toda la gente que cumple años ese día se llamaría igual. Pues, ¿por qué crees que hay un chingo de Pedros y de Pablos y de...? Pero no, o sea, a ver, a ver. Pero, o sea, se me hace injusto de que por una sola persona te tengas que llamar como ella. O sea, ¿por qué, qué, ¿por qué lo decidían O sea, ah, yo, la señora de aquí se llamaba Hilaria y nació este día, entonces todo se tiene que llamar como ella. Ah, no, pero la, la gente, pues, es que así se, así se ponían los nombres después de la conquista porque antes de la conquista teníamos nombres bonitos que significaban pájaro que salta para atrás y cosas así. <risa> pájaro que salta para atrás es un excelente nombre, o sea, de verdad sí lo es. Perro que caga guado y cosas así. <risa> bueno, ese no tanto. Pájaro con... sí, esos nombres están padres, sí. Y después nos pusieron el, de los cal el del calendario, el, el gregoriano. A ver, Ox, ¿tú crees en la reencarnación? Yo, yo digo que sí, yo, yo sí creo que existe la reencarnación. E incluso, fíjate que yo creo que en mi otra vida fui mujer. Ya lo por... había platicado que también esto. Ay, ¿Por qué crees eso? Eh, siento, siento como... Eh, no, no tiene nada que ver con cosas gays ni nada, uh -huh. pero siento como algunos gustos, por ejemplo, de, de la ropa, me gusta la ropa de mujer, pero okay. me gusta no, no vestírmela, sino eh, si, si tengo novia, pues me gusta elegirle la ropa, o, o, me, o, o me llaman la atención cosas eh, que pudieran llamarle más la atención a mujeres, creo, de pronto muy pocas, pero siento que que en mi otra vida yo creo que yo fui mujer. Es que en cuestión de la ropa sí hay algo de eso, ¿no? Como que las mujeres tenemos mucho más variedad para vestir para vestirnos como en texturas, en formas, en colores, o sea, simplemente entras a una tienda y hay bastante variedad, hay muchas opciones y en el departamento de hombres hay de que nada, o sea, Ándale, sí. O los collares, por ejemplo, me gustan mucho los collares y anillos y ese tipo de cosas. ¿Usas collares o no? Eh, no. Eh, uh, me gustan mucho, mucho, mucho. Y me gustaría también hacerlos yo. De hecho, en algún tiempo que estuve, por ejemplo, yo estudié prótesis dental. Entonces, Ajá. hacía prótesis dentales. Y de pronto, como me vi ya haciendo prótesis y usaba vaciar metal y demás eh, todo eso se lleva dentro de la prótesis entonces dije pues si ya sé vaciar metal y hacer moldes y cosas así puedo empezar a hacer joyería y de la prótesis dental empecé a hacer joyas y empecé a hacer anillos y empecé a hacer dijes y cosas de ese estilo eso está bien padre, ¿Y ¿tienes alguna? o sea, ¿te, ¿te quedaste alguna que hayas hecho? Eh, yo creo que sí tengo un anillo, creo, pero todo lo que hacía de joyería, lo hacía de joyería dental. O sea, como muelas y anillos de muela y aretes y, y pulseras y colguijes de muelas y cosas así. Eso está padre, pero a ver, uh, fuera de que uh, la cuestión de la ropa y todo esto, ¿hay alguna otra razón por la que tú pensaras que antes hubieras podido ser mujer? Ah, por ejemplo, también me gusta esto de la moda, del corte y confección. ¿Hace alguna vez hecho algo? ¿o sí? Diseñar ropa. Yo antes me diseñaba mi, mi propia ropa y me cosía mi propia ropa, hacía, hacía mis propios diseños. ¿Tienes algo ahí que nos puedes enseñar o no? O no sea, hace sí mucho tiempo. Ya tiene mucho tiempo, yo como 20 años seguramente. <risa> Entonces me gustaba el, el diseño de modas, fíjate, o sea, es algo que le gusta, por eso te decía que cosas como que le gustan a, a las mujeres más, en, en este caso sería el diseño de... de de ropa. Sí, totalmente, y eh, bueno, también dicen que este, en, la, en esto también pod, pod, podemos reencarnar como en animales, o pudimos antes saber si algún animal, ¿tú crees en esto? O sea, ¿te, te sientes como, sientes alguna similitud con algún animal o algo así? Este, fíjate que, que creo que la reencarnación puede ser este, así, pues que te toca mujer, hombre, y mujer y hombre, ¿no? Y mujer y hombre, o a veces <ríe> la la puede tocar, pero que no creo que, que te toque ser una, un animal, porque si consideramos que reencarnamos y podemos ser un toro, podemos ser un perro, entonces también tendríamos que considerar ser una cucaracha, ser una lombriz. Sí, sí, sí. Entonces no creo, ahí sí no siento que. Se pueda reencarnar uno en una lombriz, en una cochinilla. En o un sea, marido, ¿sí? en animales crees que no pudiéramos reencarnar, entonces. Ajá, exactamente. Y en animales yo creo que no reencarnamos, pero sí eh, en, en hombre o mujer, de pronto. Algo escuché de que la manera en la que puedes reencarnar es solamente si tu muerte es una muerte súper violenta. A, a ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? Sí, si tienes una muerte muy violenta, si mueres de una manera súper violenta, es como que está escrito que vas a reencarnar. O sea, si tú mueres de una manera natural, ya ahí se acaba tu vida, ¿no? Ajá. Pero digamos que es una forma de justicia de la vida en la que si, si mueres, digamos que cuando no te tocaba o algo así, te mueres de una manera violenta, de una manera no esperada, de una manera que no está, de una manera escrita en el destino, eh, reencarnas. Fíjate que ahorita me, que acabas de decir esto, se me vino a mente tres cosas. Primero, aquí Mark Brown dice, le gustan los siete, porque como estaba diciendo que me gustan algunas cosas que le gustan a las mujeres, este, fíjate, uno de a mí no me gustan los carros, por ejemplo, no me gusta no me llaman la atención los carros, Ajá. pero es, cuando quise tener un carro, el que me llamó la atención es una, es una van de esas que llevan las mamás, Ajá, ajá. Entonces, es, ajá, ajá. un carro de esos, y si pienso comprar otro carro, pienso comprar otra camioneta de esas, y esas siempre dicen que son de señora, pero a mí me gustan. Que también dicen que son de secuestradores, ¿no? Pues no, porque son las estas, eh, bueno, no, no sé de carros, pero es una de esas. Sí, es la, es la camioneta de secuestrador, Fox, esa. Sí, las camionetas sí. que llevan las mamás a, llevan a los niños a la escuela. Sí, la Mamá Van es también la camioneta. La, Van. la mejor conocida como la Mamá Van, sí, también es la camioneta secuestradora por excelencia. Ah, bueno, pues sí, me gustan. Esas, por ejemplo. O sea, también puede ser que tu pasado haya sido un secuestrador. Puede ser. Y otra cosa que me acabas de decir que si tuviste una muerte. Eh, violenta, ¿reencarnas en qué? Ah, reencarnas. O sea, reenca la única manera de reencarnar es algo que yo, yo, yo no creo tanto, pero dicen que la única manera que tienes de reencarnar es si tu muerte fue muy violenta. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque iba a anunciar que íbamos a entrevistar a algunas personas porque estoy haciendo algunas entrevistas con gente que habla de los fenómenos paranormales. Eh, mañana tenía una entrevista con El Cubo, pero bueno, es la, llegó el momento de decirles quién es otra de las entrevistadas. En este caso no la van a conocer. Es una chica que acabo de descubrir en TikTok y que ella es medium. Y entonces en sus videos de TikTok lo que hace es eh, hacer consultas con las personas y se comunica con sus familiares muertos. Y ella les dice cosas... Eh, sobre la, sobre el fallecido y sobre las personas y las personas dicen que sí efectivamente o sea por lo que vi ella como que tiene una facilidad de comunicarse con los muertos entonces va a estar muy buena esa entrevista con gusto si quieres estar sería Melissa yo te digo qué día está y, y lo podemos entrevistar en, a, entre los dos y esta chica porque eh, me acabas de decir esto que una muerte violenta reencarnas esta chica tiene una mancha en la mitad de la cara, una mancha roja. Sí. Es un lunar de nacimiento, pero dicen que, que los lunares de nacimiento, que son heridas de, la, de tu muerte pasada. Sí, ajá. Sí, eso yo también lo había escuchado. Como que justo los lunares que tenías son heridas y también como las razones por las que moriste en otra vida. Entonces, imagínate, ya tiene una mancha en, en la cara que es, bueno, una no mancha, es un, un lunar de nacimiento, y que obviamente se lo voy a preguntar ahora que, que venga la entrevista, y, y entonces como si en su otra vida, pues, hubiera tenido un impacto muy fuerte en la cara que lo hubiera matado, y que reencarnara y que naciera con ese, ese lunar de nacimiento, ¿no? Sí. Pero a ver, la o sea, si, si yo quiero hablar con alguien que falleció, me Ajá. contacto con ella y cómo es el proceso para que... Mira, ¿quieres que veamos un video de ella? Sí, o sea, es que a mí me da mucha... Fíjate, yo, yo creo que ya he contado esto aquí con ustedes, tuve una persona que se fue y siempre busqué la manera de volver a hablar con esta persona porque sentí que, que no me pude despedir de él ni nada de esto, ¿no? o sea, sentía que todo era muy inconcluso, entonces busqué de todas las maneras posibles comunicarme con él, y la mejor forma que encontré era a través de sueños, entonces yo provocaba sueños en los que lo, lo veía, y en los sueños sí me podía comunicar con él, pero nunca encontré como la forma de, pues, como, tal cual como un medium, o sea, como lo ves en las películas, de que alguien que te esté diciendo al momento un mensaje. Ok, exactamente, yo también estaba pensando en personas que que tuvieran la capacidad de ser mediums, y, y, pero que tuvieran, ese, que, o sea, que fueran reales, ¿no? Sí. Y esta chica, por eso a mí me, me pareció que sus videos sí son muy eh, reales, sí. entonces por eso la invité, a hoy, hoy fue que, que le, le mandé un mensaje, me contestó, le dije que la invitaba a una entrevista, me dijo que sí, ahorita te voy a enseñar su su TikTok, y vamos a ver algún videito de ella en, en vivo, mientras, ¿es ella? Sí. Este, vamos a ver alguno donde tenga una consulta, eh, eh, vamos a ver. Me muero, me muero por hablar con ella, ver, o sea, me gustaría, sí, sí, quiero. Vamos a ver, a ver, aquí yo vi que tenía... Unos videos de consultas. A ver, ¿dónde están? Aquí. Una medición. Para comunicación con la mía y la felicidad. A ver, vamos a ver. Sí. Ordena los zapatos. Hay que ordenar los zapatos. Mira, estos ya no los ocupas. Y me muestra como algunos tenis color negro o con algún color negro. Y me dice, mira, tíralos porque no que no se acumulen. Que no se acumulen aquí porque ya es año nuevo ya hay que tirar todo, ya hay que, ya hay que renovar todo, entonces estos ya no los ocupas, ya hay que tirarlos y, y también saca los demás que ya no ocupas, la verdad ella es, está feliz de, de poder hablar contigo pero la noto también como que en mucha confianza contigo, como que ella tiene mucha confianza contigo y sí suele estarte cuidando, no todo el tiempo tal vez, eh, pero ella suele estarte cuidando, o sea, de pronto tienes algunos tenis con los que ya no ocupes eh, sí, lo tengo hablado de él. Te menciona que también, que también necesita checar, es que me dice que hay un reloj de pared que todavía no se arregla, porque no sé si es un reloj de pared que tengas tú, que tenga alguien de la familia, pero me dice, arreglen el reloj que está ahí, es un reloj de pared, pero me dice, arreglen el reloj que está ahí, porque yo quiero que funcione, quiero ver la hora. ¿Tiene un reloj de pared? ¿Sabes si alguien tiene un reloj de pared que de pronto no funciona o que dejó de funcionar? Sí, siempre hemos tenido un reloj, pero pues, sí, este, funciona como dos, tres días y ya después nunca tiene pila. Siempre hacemos, oh, okay. eh, ya es que tradición de nosotros es que el reloj nunca funciona. Oh, ok, ok. Una no duda. ¿Has considerado poner uñas o pones uñas o tienes algún negocio similar? Ok Que también Me dice, me habla sobre tus zapatos Me dice, ordena los zapatos Hay que ordenar los zapatos Mira, estos ya no los ocupas Y me muestra como algunos tenis color negro O con algún color negro Y me dice, mira, tíralos Porque ah, no, mismo, que no, no, se acumulen Que ya no sé. se acumulen aquí Porque ya se, ya se han llamado ya okay. hay Que ¿Qué, qué fantasma tan Tan curioso, ¿no? Que se preocupa por eso Que le diga dónde enterró el dinero <risa> que le es que también está interesante porque son mensajes muy específicos, ¿no? Exacto, exacto. Por eso me llama la atención porque son mensajes muy específicos. Déjame ver, eh, déjame ver si encuentro otro. Aquí estaba con él cuando yo... eh, había otras consultas. A ver, déjame ver si encuentro aquí otras consultas. A ver esta, vamos a ver esta. Me dice que le guarden pastel. ¿Ustedes o le, le, le, le llevaron algún el pastel el día, de, el día de su cumpleaños o algún día después de su fallecimiento? O poco antes de su fallecimiento. Yo prometí. Yo prometí cuando me guardé. Me dice que le guarden pastel. Ok. Yo se arreglo. Sí. O sea, ¿ves? O sea, como que como que es muy acertada con la gente que, que le hace la consulta. Sí. Eh, debe de tener más acá, digo, no los he revisado todos. Entonces, a mí me pareció, yo con, con tres o tres o cuatro videos que vi de ella, me pareció muy acertada. Entonces dije, eh, me parece que ella sí tiene mucho que contar, ¿no? Que decirnos? A ver, sí. vamos, vamos a ver esta. Sobre, ¿alguien quiere comprar un carro? ¿Alguien tiene idea de comprar un carro? yo compré un carro. Igual, <risa> ¿Y ¿Y ¿Como no? Sí. Ok, porque está muy feliz, está muy feliz, está muy contenta, está como si... Sabes que es algo que tú deseaste mucho tiempo, que tú eh, quisiste mucho tiempo, eh, o sea, estaría bien si estás ese día, bueno yo la, ah, yo la programé ya, ya me acordé, eh, viene el hoy es martes, miércoles, el jueves viene, el, ¿el jueves, Ajá, el, o sea, a ver, hoy es miércoles ya, mañana pues, o sea, mañana tengo al cubo que, que creo que me va a cancelar y después lo vamos a tener, pero el jueves ya ya ya, ya, ya la tengo, <risa> bueno, si te cancela el cubo mañana, ¿puedo estar yo aquí? claro que sí uh, Entonces, jueves, bueno, mañana voy a estar aquí el jueves estaría bien para que si tú tienes esa inquietud con la persona que te quieres comunicar, a ver si de alguna forma, porque ella hace sus consultas así, entonces yo creo que podría hacerla, no sé si te interesaría que en vivo hiciéramos esa práctica. Sí, yo estaría muy feliz, o sea, yo con esta persona siento que todavía existe una conexión, porque a la fecha, de eso ya pasaron como seis años, y todavía siento que se intenta comunicar conmigo de muchas formas. O sea, siento que todavía está ahí. Y sí tengo muchas preguntas. O sea, lo dejé de buscar a través de sueños hace mucho. Pero cuando yo conocí, o sea, cuando yo supe de qué manera puedes comunicarte con ellos a través de sueños, se me hizo como una adicción. O sea, yo todo el tiempo quería. Era como si siempre quisiera estar dormida, nada más para poder estar hablando con esta persona, ¿sabes? Sí. Y funcionaba porque todo era muy vívido o sea, sí, hay, sí, lo, sí lo puedes lograr, o sea, si quieres comunicarte con alguien por sueños es una manera digamos que fácil para hacerlo, pero eh, siempre tuve la inquietud de encontrar a alguien con quien pudiera hacer eso despierta. Sí, exacto, no hay, es muy difícil encontrar un medium que, que de verdad sea un medium y que te haga sentir que efectivamente eh, habla con los con los muertos yo me guíe por las reacciones de estas personas que se ponen les da consulta eh, entonces si lo hiciéramos en vivo esta práctica tú obviamente sabrías si lo que te dice acerca de esta persona o de ti o de la relación que tenían eh, pues son cosas verdaderas y tú te vas a sentir conectada o no no y es como una forma de saber si efectivamente ella es una medium real Sí. Uh -huh. Sí, estaría genial. Sí quiero estar cuando ahí esté. Ese jueves, entonces, tenemos a esta chica eh, y, y ¿le viste? ¿Viste que tenía un lunar eh, en su cara? Sí. Uh -huh. Entonces, es, es una, una marca de nacimiento muy extraña, ¿no? Muy muy diferente. Entonces, yo creo que si hay una reencarnación ahí, pues a lo mejor tuvo un, un pasado trágico. Sí, totalmente. ¿Tú tienes marcas así? Este, oh, no. no, no, fíjate que no. Eh, no, no, no, no, no, no, no, no, ni lunares tampoco, no muchos, ¿no? ¿No? No. No, los pretos no, los pretos <risa> los pretos no, no tenemos cosas así. <risa> ¿Eso significará también que tuviste como una muerte tranquila y en realidad es tu primer vida y no tienes ninguna reencarnación? Mira, yo espero que... No sé, pero yo espero que esta tenga, en esta tenga una, una muerte tranquila. La cara, sí, totalmente, pues sí, es que quién quiere morir de maneras trágicas, ¿no? O sea, a ver, pero ok, este, yo tengo la fantasía de que me crogenicen, o sea, de, en verdad, yo estoy buscando un, una clase de seguro de vida en el que vas que, a estar pagando, ajá, porque me crogenicen. cuando los extraterrestres, repobles la vida. Que me revivan y está como que, ay, hola, ¿cómo están? Sí. <ríe> hola, mucho gusto. Es sí, carísimo, sí. ¿no? La creogenización. Sí, es caro, sí, es caro. Pero, o sea, sí me gustaría hacer algo así, pero, este, um, aquí va con todo esto, ya, ya se me olvidó. <ríe> ya lo olvidé, pero era como algo así, o sea, ¿qué tal si esta es tu primer vida no? porque el hecho de que haya personas que tengan reencarnaciones quiere decir que hay otras personas que es su primer vida en realidad y si mueres tranquilamente quiere decir que no vas a tener ninguna otra vida o sea en realidad te gustaría que esta vida fuera la única que vas a tener este sí <ríe> ¿Y en serio? sí bueno es que eh, a mí fui amado el sol la acarició mi faz, vida nueva <risa> te debo, vida estamos en paz. Ay, no, qué aburrido. <risa> este, me gustaría ver el futuro, claro, estaría, me gustaría estar en el futuro, pero obviamente da miedo ese futuro. Sí, pero al menos yo es un riesgo que sí me gustaría tomar, o sea, me gustaría ver hacia dónde se dirige la humanidad ahora, no sé si terminamos viviendo en Marte o en la Luna, y conviviendo con más razas, más sí, especies. Está es. claro, que quiero ver extraterrestres. Mira, y te hace una consulta de mujeres. Meli, ¿qué color <risas> traes en tu cabello? Please, me lo quiero pintar de ese tono. ¿De ese tono? Híjole, Este, háblame por Instagram. Les necesito ah. preguntar a mi estilista cuál color es, porque yo no me lo pinto sola. Quisiera pintármelo sola. Pero me lo pinta alguien y mañana le puedo preguntar y te puedo decir con todo el gusto del mundo. Oye, ¿cuándo te lo tienes que retocar? Como cada tres meses me lo retoco. Ah, bueno, no, no es tan constante. Yo me tengo que cortar el cabello cada ocho días. Si no, me, me crece muy rápido. Sí, yo cada tres meses me lo retoco. Claro que en tres meses ya tengo la, mi color natural aquí y así, pero pues... Este, pero el color ve... natural también es castaño, claro, ¿no? Sí, es muy claro mi, mi color del cabello, entonces por eso no me incomoda tanto. Sí, no no, no se ve la, la diferencia. Sí, no. Muy bien. Pero sí, ma mañana te digo, mañana pregunto y te digo. Va, y también si el jueves estás entonces para que entrevistemos a esta chica. Sí, taré. si no llega mañana cubo, yo estoy mañana, nada más me dices, y si me invitan cuando esté la chica también me gustaría mucho estar aquí. El jueves, el jueves estás invitadísima, ya de, de por sí y mañana pues yo creo que también porque el, el cubo creo que sí me canceló, entonces pues mañana podemos hacer. <risa> ok, excelentísimo, perfecto. Dice Elena V que yo traigo el tono durazno carmesí. <risa> ¿Tú lo tienes café oscuro o negro? Este... Como gris, ¿no? Porque como ya no tengo muchos nutrientes, ya, ya nace nada los pendejos. <risa> los pendejos ya queriéndose morir. Ay, Entonces... claro que no. <risa> no, negro, negro. Igual los ojos. Ah, bueno, café oscuro, ¿no? Todo eso. Porque un negro negro a estaría más más chido, pero no. No, o sea, ¿en el solecillo se te ve cafecito? Sí, aparte como está todo débil y delgadito, por eso <risa> <risa> <estás> Ay, <risa> Ay, qué padre, a todas las personas que el negro se les ve bien mis respetos. Sí, Andrea lo tiene completamente negro, negro así como azabache, como caballo azabache. Es que se ve bien bonito, yo yo quisiera que se me, me viera mejor. bien el, el negro, pero lo intenté y no. Ah, ¿ya te, has puesto, ¿ya te has puesto el cabello negro? Sí, se me ve muy mal. No, no se me ve. tienes bien. fotos? Sí. De, sí tengo. Hola, hola las fotos para ver. Sí, es más, la, la voy a buscar ahorita y la pongo en mis historias sí, de Instagram, Instagram para que vean. Sí, Instagram. ahí lo pongo, pero eh, la gente me decía de que traes peluca, o sea, de que se ve que no es mío. <risa> o sea, se ve muy raro. Es más, hasta compré una peluca negra. No, se ve, se ve raro, no se ve bien. Y la ¿Y gente no? que... A la gente que se le ve, que naturalmente se le ve bien o que es su color natural se ve muy bonito el negro es un color súper bonito sí se ve muy padre el, el rojo no te has puesto nunca pelirroja sí conté aquí tampoco se me ve bien ah tampoco <risa> no muy se me ve bien. bien el rosa ¿Ah, y si sí te has puesto rosa <risa> o sea también sí se veía bonito sí ah pues está padre sí yo un, día lo, yo un día lo traje azul, azul cielo. ¿Tienes fotos? No, no había cámaras en ese entonces. Ay, ¿qué hace cuánto fue? Ya tiene rato, pero sí lo tenía azul. ¿Azul? No te creo, suena falso. Sí, pero pues era la época de los escatos y de los taggers, entonces. ¿Azul no? por completo? Uh -huh. ¿Azul celeste? Era azul clarito, azul como cielo. ¿Y ahorita no te lo pintarías de algún color? No, ya si me lo pinto se me cae ya no me vuelve a pintar. <risa> peluca, una peluca Este, me quiero hacer un injertos o sea cuando esté más grande yo creo que eso va a tener injertos porque no quiero quedarme pelón Pero eso es súper doloroso, ¿no? De que es una cirugía súper fea y así No importa <risa> Mejor la peluca, ¿no? Más fácil Un peluquín, ¿no? Sí te lo pegas ahí con la loca y listo. Vámonos. ¡Woo! Sí, pues ya, ya, ya uno ya no quiere andar este presumiendo ni, ni mucho menos. O oh, sea, una gorra, ¿no? Una gorrita y ya. No me gustan las gorras, no me quedan. Fíjate, tengo la cabeza muy pequeña. ¿En serio? Sí. Yo tengo este... la cabeza muy grande. <risa> y a mí no me quedan las gorras me quedan como todas flojas nunca, mí, nunca me gustan las gorras nunca me pongo gorras ¿en serio tienes una cabeza pequeña? dirías que más pequeña, o sea que no está en proporción con tu cuerpo <risa> eh, pues sí, Sí, a proporción de mi cuerpo sí <risa> este, pero no, no más bien no pequeña sino como que tengo aplanado el cráneo acá atrás, más bien, o sea, como que dormías mucho de frente así, de boca arriba, sí, como que iba a ser un príncipe azteca, como, como, un que, Lego, dice aquí, como un Lego, dicen por aquí, como un príncipe Azteca, y me iban a poner entapillado en tapillado la cabeza, y entonces no, mi, mi cráneo no está completamente redondo. Sino como que en la parte de acá atrás está como plano, como de resbaladilla. Ya, ya, ya. Como los mayas, más o menos, pero el otro lado, ¿no? Que se ponían las tablas para que su cabeza creciera así. Exactamente, exactamente. Ya, ya, ya. Va sí. a ser príncipe azteca, entonces por eso ya, ya iban a hacer con, con el cráneo alargado. Sí. Sí, totalmente. Pero es mejor tener la cabeza de ese tamaño, tenerla más grande lo normal, ¿no? Bueno, eso sí, seguro, sí, un pinche cabezón. Como yo. Oye, yo tengo una cabeza muy grande hasta la... Pues sí lo conté aquí, ¿no? De que una vez me estaban diciendo que mi cabeza era más grande que mi cuerpo. <risa> o sea, ¿no tienes proporcionada tu cabeza? Completo? No, mi... tengo una cabeza muy grande. O sea, mi cuerpo es así y mi cabeza como así. ¿Ah, sí? Sí, como una brata. Pero no se ve como redonda, tu cabeza no se ve redonda. No, y sin embargo es más grande que mi cuerpo. <risa> o sea, yo me pongo una gorra y no me queda, por ejemplo. Ya, es que tú estás muy delgadita, ¿no? También. Pues no, o sea, estoy totalmente normal, nada más mi cabeza es muy grande. Órale, no, pues. <risa> o sea, soy tamaño normal. Según yo, mi cabeza es normal también, pero pues, no sé. Al parecer no lo es. Dice aquí Ben Camps que se le cayó a su mamá de chiquito. Yo creo que sí, sí me caí de chiquito y me quedé plano de aquí atrás de la cabeza. Y <risa> no, no me quedan las gorras. Y es que sí pasa también, ¿no? Cuando como los niños que dormían como mucho de cierta pose, pues sí, tu cabeza se va formando de acuerdo a cómo te vas acomodando. A lo mejor de todo el tiempo estabas así como... Ándale, a lo mejor sí me, me dejaban por horas acostado, ¿verdad? Sí, y, y ahí pasó. Yo sí tengo la mollera sumida. Pues, porque... no, la mollera está aquí, ¿no? O sea, a ver, dirías, pues sí, pues, mira, dicen que yo soy un funko. Un funko! Sí, yo soy como un funko, o sea, mi cabeza está muy grande pero tu cabeza está muy pequeña, entonces. Por razón los dibujos de Akira, de Melissa estaban deformes. Ay, ¿qué? Yo siempre los vi bien, hecho ¿Cómo que deformes? ¿Cómo se atreve? Modificado. Modificado. Hay que hablarle a Mausana, acá hay un, un ¿qué? modifica como los trans de ayer de france Muy bien, Melissa ahora sí. Vamos a descansar y pues mañana nos vemos y el jueves espero que también para que Hagamos esta práctica con esta medium. Y obviamente me ayudes a entrevistarla y, y obviamente las no voy a tener las mismas dudas que tú. Excelente. Sí, sí, sí. Me parece muy bien. Va, entonces le agradecemos a toda la gente que nos acompañó. Nos aventamos tres horas de transmisión. No manches, tres horas. Los quiero mucho. Gracias a Melissa que está aquí. Qué que bueno que la veamos contenta nuevamente. No le diga nada porque se desaparece otra vez como por un mes. Y, y luego están preguntando por ella Sí, sí, la verdad Sí, oigan, sí, sí, su intención Es hacerme sentir mal Quiero decir que si lo logran Tienen el premio, entonces Siéntanse satisfechos con eso Y ya no, no, no lo hagan más, o sea, ya ganaron Pues <risa> Ya lo ahí ya está bien, mi bandera blanca Les mando un abrazo a la gente de, de TikTok, me voy a despedir en este Momento, la gente de Yuna También me despido Bye, gente de YouNow, gracias por estar aquí y apoyarme en la transmisión. Y bueno, gente de YouTube, Facebook y Twitch, un abrazo. Gracias a todos, descansen.